Amigos, que sean bienvenidos a esta edición especial de La Voz del Pueblo de MX, septembrina de la independencia. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Vas a comer pozolito ese día o qué? No creo, yo soy el único mexicano en el universo, en toda la historia de México, desde que el pozole yo creo que era hecho con carne humana, que odia el pozole. No me gusta el pozole, lo odio, lo aborrezco, lo vomito con toda mi alma. No me gusta el pozole, no, en serio no, no sé, no sé qué sea la consistencia, la forma caldosa en la que se sirve, eh, no sé, estoy, no, no, no me gusta y no porque en algún libro de historia de México que haya yo leído se describa cómo el pozole era hecho con carne humana después de las batallas y ese tipo de cosas, pues no, no me, no, no tiene nada que ver porque incluso cuenta el mito que todo ciudadano del Distrito Federal en algún momento de la historia ha comido tamales de carne humana. Entonces, no creo que tenga mucho que ver esa onda en el que yo me niegue a comer pozole por su historia. Eh, no me creen, búsquense el libro, La Conquista de México, Tenochtitlán, la versión de los mexicas, eh, Sofía Guadarrama Collado, por ahí viene un, un fragmento donde habla del pozole, los orígenes del pozole y cosas así. Así que no, no, voy, no va por ahí el asunto, pero odio el pozole con toda mi alma, de, del que sea, verde, blanco, rojo, con mariz, no sé qué tanta cosa le echan al pozole, no me gusta, no me gusta y no, no, no, tendrá como, como 10 años que no como pozole de, del grado que no me gusta, o sea, no, no sé qué se deba, pero no me gusta, o sea, sí pongo carnitas, este, todo tipo de guisado de carne de cerdo, pero lo que es el pozole no lo soporto, no, no me gusta el, no sé qué será. Así que estamos en, empezando el mes patrio, los festejos del mes patrio. Quisiera yo poner la marcha de Zacatecana, pero pues YouTube se va a poner muy fresa ahí con los este derechos de autor. Pero vamos a tararear. Vamos a esos años de primaria en los que la marcha Zacatecana nos guiaba de la formación después de tenernos asoleándonos o en el frío previo a las clases y luego nos enviaban al salón con la marcha zacatecana así que estamos ya empezando estos festejos y ¿Qué vas a comer si no vas a comer pozole? Tenemos un sinfín de comida que todas son lo mismo eh una cosa de maíz con algo arriba o con algo adentro que la gordita, que el taco, que el sope la tlayuda, eh, ¿Qué otra cosa? Este no sé. Es como decía Sofía Niña de Rivera en su monólogo no es básicamente tortilla con chile, le puedes poner frijoles, ¿Sí? pollo. No, no, así que la gastronomía rica mexicana pues toda se basa en el en carne con tortilla y chile picoso, ¿no? Cambia el tipo de carne, sí, cambia el tipo de carne, la cochinita, las carnitas, la carne de res, el, lo que sea, si pues, sí, cambian bastante de región a región. Pero a final de cuentas, en concepto, todos son lo mismo. O sea, no, no se enojen, ni vengan a tirar gel, todo es lo mismo. Póngale tantita, tantito coco ahí y verán que todo es lo mismo. Cosillas hay diferentes medio fresonas, el chile en nogada, y otra cosa ahí así medio mexicana, modernona, fresona. Este, pues ¿no? a la carnita asada, ¿no? Ya está muy común. La carnita la... asada que tiene como, mucho, como poco tiempo de, de tener vigencia, o sea, que se oye mucho, ¿no? Que todos, la carnita asada y nadie, o sea, chicos, tiene que estar, o sea, la carnita asada en Monterrey llega, si está el calorón, 50 grados y, y por lo regular es cabrito y nomás la carne así seca, tirada sobre la parrilla y ahí está la gente conviviendo, pero yo, yo he visto convivios de carne asada, una cosa ridícula, gente se no sé, o sea, para la forma en la que Viene la carne asada de Monterrey, que es la gente que está en el rancho o está trabajando, está así, pues es práctico y es rápido, no para que hagamos tanta payasada y que frijoles y que ponches, no, la carne asada, pero bueno, vamos a respetar la carne asada y desde luego los burritos. No hay ninguna otra imagen mexicana más allá que un mexicano comiéndose su burrito sentado a un nopal más o menos como de este color, así estoy preparado. Entonces, <risa> estoy tomando el oxo, burrito, ¿no? de <risa> atrás del oxo. Una botella de tequila porque el burrito es también de las cosas deliciosas que tenemos aquí en México, sin duda alguna pues es un mes que vamos a festejar muy bien y el día 15 pues celebramos la noche mexicana porque al parecer todas las noches de todo el año son noches nórdicas, noches islandesas, noches este, escandinavas. Y solamente el 15 de septiembre es la única noche mexicana. No estoy enojado, no estoy quejándome. No, al contrario, estoy muy festivo. Tengo mi camisa, mis orígenes prehispánicos me avalan. Así que vamos a empezar este programa con el profesor Charles Xavier. Pero tengo que voltear más dramáticamente. Así es amigos, a pesar de este nuevo look, que es de Francesco Toreto, algo así, me faltó la camisa blanca, estaba lavándose lamentablemente, ya de estar hasta percudiéndose porque se lava muy poca ropa blanca aquí, ya saben que se tiene que aprovechar la misma tanda, entonces pues ahí anda por ahí mi camisa, pero pues aquí listos para celebrar lo que se le conoce como la conmemoración de la independencia, eh, que básicamente es el 16, o institucionalizada a partir de el año más o menos de 1812, según algunos datos, y bueno, precisamente se, se relaciona con el grito de independencia que pues llevaron a cabo eh, José María Morelos y Pavón. Y bueno, este es espero no estarla regando porque sí, aquí está. Tenía el dato aquí, ya saben ustedes, el cura Hidalgo, ahí con su estandarte de la Virgencita de Guadalupe, eh, pues ya estaba haciendo, es, el, es como el estandarte más común, ¿no? Por ahí hay, hay algún tipo de confusiones con el respecto de cuándo fue la independencia o si fue el primer grito, qué pasó. Ahí les estaremos compartiendo las notas eh, al respecto de, de esta celebración. Eh, eh, en lo relacionado con estar leyendo, nosotros por lo menos estamos analizando desde el punto de vista, sí un tanto histórico, pero también un, un poco cultural, el por qué hoy día acostumbramos a cenar en, en esa noche del 15 de septiembre, además de Navidad, y además de esto, mucha, mucha gente tiene la costumbre de tronar los cohetes, eh, o los cohetes, como le llaman algunos, para tener eh, alusión a aquellos disparos que se hicieron en las guerras, eh, en esos enfrentamientos que tuvimos a bien como pueblo mexicano, eh, pues que tener que enfrentar contra el, eh, la corona española que estaba predominante en ese momento, que no, no era ni siquiera eh, considerado como México como tal, eh, llegó a considerarse este país como la Nueva España, y luego ya se vinieron a, eh, todos los temas de, de conquistas culturales, dejando de lado pues, todas esas cosas que se mencionan como sacrificios, eh, temas de idolatría a los, a los eh, dioses aztecas o mexicas, o según la preferencia. Mira, ahí tiene, ¿quién es Laloc, no? Sí, ahí, ahí está. Laloc. Eh. Tlaloc, el mismísimo Tlaloc, así que Monterrey, ahí hay una deuda siguiente <ríe> con él, sí, porque imagínate qué pasó ahí, como que los tuvo medio castigados, se quisieron hacer los gringos, se quisieron hacer los muy whitecans, los muy blancicans, así que ¿por qué? ¿Dónde? Tlaloc <ríe> manda, señores, y manda desde Tuxla Gutiérrez hasta Tijuana, y del otro lado, Matamoros, Tamaulipas, manda Tlaloc. Por ahí no faltará quien se siga lamiendo la herida y ay, es que California y Texas, y, ah, hombre también ahí va a llover en algún momento, pero Tlaloc ya no tiene jurisdicción de aquel lado. Habría que ver si tiene visa de trabajo para poder ir a mandarles lluvia, porque <risa> está complicado eso, pero a final de cuentas, pues sí, como bien lo dices, este toda esta etapa pues es es una etapa mmm, dolorosa es una etapa de cambio y todo cambio lleva cierto nivel de, de dolor, de frustración, de, de de enojo. ¿Por qué? Porque veníamos o bueno, los antepasados prehispánicos pues venían de todo este peregrinar mítico, ¿no? Que se habla desde las tribus de Aztlán, venían desde el norte, venían caminando, venían ellos peregrinando buscando esta tierra prometida para poder fundar la ciudad de Tenochtitlán y no es hasta más o menos por ahí de 1325 año ya de nuestro señor Jesús Cruz, que ellos se encuentran este islote, ¿no? Y ellos llegan y, y ya había tribus asentadas a lo largo de toda el, lo que hoy conocemos como Ciudad de México, área metropolitana. En el centro había un lago apestoso ahí que decían, pues, no era un lago útil, era un lago de agua salada. Entonces, dijeron pues sí quédate ahí en esa este, isla que está en medio del lago y los en ese entonces aztecas porque ellos venían de Aztlán eran aztecas llegan se asientan en esta isla y fundan Tenochtitlán y a partir de ese momento cambian por Meshí, porque Meshí es como la traducción correcta pues es que ellos vieron que este espejo de agua pues reflejaba la nu la luna y todo ese tipo de cosas y es una mitología muy bonita, ellos veían que México, la ciudad México, lo que hoy conocemos como México, pues realmente es que la ciudad se fundó en el centro, en el ombligo de este lago, en el ombligo de la luna, porque era como un espejo de luna, ellos veían similitudes con la luna y decían, ahí vamos a fundar, y el 13, no es cierto, ese es otro año, eh, esa es otra fecha, perdón, el... 20 de junio. Bueno, el equivalente para nosotros en un calendario gregoriano, 20 de junio de mil, 1325 se funda México Tenochtitlan. Esa es como la primera vez que tenemos como el nombre de México, de México, ¿no? Sin embargo, pues eran naciones separadas, los los toltecas, los, los este los, los habitantes de Culhuacán Los habitantes de Chalco Los habitantes del otro lado del lago que es taxcaltecas, De gente de Nezahualcóyotl Todos se consideraban ajenos A este concepto que tenemos hoy en día De México Y no es que eso sea nuevo O que sea histórico Que no nos veamos como un país O sea, pregúntale a alguien Que te va a decir de alguien de, Uno del norte Que te va a decir de gente de Chiapas aquí en el sur preguntas algo de la gente de la Ciudad de México y te van a decir cosas horribles, entonces ese concepto de mexicanidad y que el país es y que no sé qué es una falacia es una mentira porque al final de cuentas no estamos, no somos un país que dijeras tú, uy sí, súper unidos, tenemos todos como la misma concepción de cultura claro que no, y no es algo nuevo viene heredado desde estas este, culturas ancestrales tal grado de que cuando llegan los españoles, cuentan los libros que 500 españoles mugrosos apestosos llegaron por Veracruz y, y fueron viendo, pues, ¿quiénes son estos señores, no? ¿Quiénes son estos mexicas tan poderosos? No, pues, nos tienen esclavizados, decían los tazcaltecas en aquel entonces, decían, no, nos tienen esclavizados, tienen esclavizado a todo el mundo y, pues, aquí nos unimos contigo para que tú, este, español, nos ayudes y, y logremos doblegarlos, ¿no? Y aquí viene todo este... Eh famoso malinchismo, ¿no? Que el malinchismo no fue necesariamente como nomás de la malinche, nomás achacárselo a la malinche, y la malinche es la mala, y la malinche es la traidora, ¿traidora de qué? Traidora de un pueblo que la vendió como esclava, o sea, la malinche, si buscamos historia de, de la malinche de, de Malitzin, vamos a ver que ella era una chamaca de 10 a 15 años y la vendieron como esclava a otro pueblo, esclava sí. sí. Y cuando llegan los españoles, ¿qué hicieron estos? Ah, mira, tenemos estas chamacas aquí, vírgenes, nuevecitas, llévatelas. Los españoles las ven desnudas, ¿sabes qué? Cúbrete, porque muy, muy puritanos ellos sí, los españoles, ellos sí no, no andaban con, eh, desnudos y eso injustificados, ¿no? Muy puritanos, las bautizan, las visten, las casan de forma obligatoria con otros españoles que venían ahí, y Malitzin, pues, fuera la que tenía como más talentos, ¿no? Empezó, ella hablaba maya, hablaba eh, el lenguaje de los mexicas y podía traducir entre el maya y los mexicas. ¿Por qué? Porque en toda esa zona, pues, era zona de la cultura maya. Y previo a la llegada de los españoles que conocemos, antes habían eh, desembarcado y se habían, habían naufragado otros españoles, de los cuales... El más conocido pues, es un tal Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, a diferencia de Hernán Cortés y todos ellos, es un fundador aquí en la zona de la península. Hay colonias, calles, parques, plazuelas con el nombre. Es de Gonzalo. mis libros favoritos. ¿eh? Exacto, Gonzalo Guerrero. Y este Gonzalo Guerrero se unió a la cultura maya, se, lo, se, se logró este, conjuntar con toda la cultura, se casó, tuvo hijos y dijo yo no le entro a esto miren, la cosa está así, vámonos para allá, ¿no? Y yo creo que parte de eso es por el, el éxodo que también muchos mayas tienen de que se fueron yendo hacia el sur, porque él les dijo, vienen estos canijos, traen este tipo de armas, vi, vienen enfermos, van a ver problemas, vámonos, y se llevó a su familia, al grado de que Gonzalo Guerrero para España es un traidor, es un traidor porque no quiso volver a la corona, y el otro que sí estaba con él, que ni siquiera recuerdo su nombre, fue el que sirvió de traductor de la lengua maya con Malitzin y luego Malitzin traducía al náhuatl al, al idioma de los mexicas y los mexicas ya se comunicaban y otra vez de regreso la comunicación entonces en ese momento yo creo que la verdadera madre de México no es la Virgen de Guadalupe la verdadera madre de México le va a doler a todo el mundo malinchista que es, es Malitzin es Malitzin, es la Malinche quien es la verdadera madre de México porque ella con se su... Tiene afán, que decir y se dijo ella en un afán de sobrevivir ella en un afán de sobrevivir en un afán de no ser este torturada o lo que fuera pues obviamente aprendió se sobrepuso eh, ahora sí que yo creo que es la primera mujer empoderada realmente que aprendió muy en pues, muy en torno a su época no entonces sin sobresale llega al grado más alto a estar al lado de Cortés y entonces pues ya es cuando eh, ya viene todo esto pero los verdaderos traidores fueron los tlaxcaltecas. O sea, si hay un traidor en este país, en el, son los tlaxcaltecas y todos aquellos que se sentían sometidos a, a esto, ¿no? Porque hay otros, hay otros autores, hay otros autores de libros, no solo los de la SEP que nos ven, nos quieren pintar esta historia derrotista, esta historia en la que todos somos humillados y todos somos los inditos conquistados, y, y nos robaron nuestro oro y nos lo quitaron y nos lo cambiaron por espejos. Hay otros autores que sí efectivamente hablan de, de uno de todas las fallas morales que traían los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles venían cegados por la religión. Los españoles venían en ese entonces bajo la orden de su santidad del Papa de la Reina Isabel Católica, venían ellos a esparcir la palabra, esparcir la palabra de Dios, lo que hoy conocemos como vamos a llevar democracia y libertad a los pueblos del mundo, lo que hace Estados Unidos, pues, Estados Unidos. Los, los españoles, <risa> los españoles llegaron y dijeron, bueno, pues vamos a traerles la palabra de Dios a, a estos indios, porque todavía tenían la idea de que habían llegado a las Indias, desde allá había pasado varios años desde Cristóbal Colón y el sonso se murió creyó, creyendo que había llegado a la India, pero no. Entonces esa idea todavía prevalecía en los españoles, por eso seguían diciendo indios, ¿no? Entonces ellos venían, vamos aquí a tri Tío Jolines a traerles eh, la palabra de Dios aquí y lo menos que se pueda matar a la gente, mientras más podamos convertir y más podamos este, bautizar a los indios, pues más, este, hacia, más almas hemos salvado, decían ellos, ¿no? Claro, traían sus ondas esclavistas y todo eso, sí, pero a final de cuentas, ellos no traían como ese pleito de querer matar a la gente. Había uno que otro loco como... Hay una avenida que se llama Salto de Alvarado. El, el apellido Alvarado sí, sí me recuerdo porque lo leí en un libro. Ese era un psicópata, era el equivalente a un maldito asesino serial de hoy en día. Pedro de Alvarado se llama. Ese tal Pedro de Alvarado, ese sí estaba enfermo, ¿no? Eh, los autores, que eh, muchos de ellos son del bloque conservador pues hablan de Pedro de Alvarado como un asesino serial, un, un loco maniático sediento de sangre. Entonces, pues sí, o sea, sí había como hoy en día violadores, este, gente enferma mental y todo ese tipo de cosas, pero los jefes y, y la mayoría de, los, de estos personajes pues venían en el afán de la palabra de Dios, no matar a los indios, no matar a este, tanto que, que, la, que el derramamiento de sangre fuera lo menos que se pudiera. Entonces, bajo ese esquema pues se supone que iba a ser un poco transitorio, ¿no? Porque todos los libros, todas las historias coinciden que Moctezuma sabía y hablaba con Cortés y le decía, sé que vienes de un lugar lejano. Cortés sabía que venía de, de un lugar lejano. Sé que un señor te mandó, vienes de un gran señor. ¿Quién era ese gran señor? El rey. Entonces Cortés todo coincidía, o sea, fue una coincidencia ahí medio extraña entre las creencias del pueblo mexica y lo que los españoles venían como preparándose, ¿no? O sea, pensaron decía, ah, que era Quetzalcóatl. ¿no? Pensaron que era Quetzalcóatl hasta que después dijo, no, no, so, no es. O sea, ¿por qué esto se, se tergiversa de esta forma? no? Si leemos, eh, ay, no recuerdo el nombre del libro, pero hay un libro donde se ve toda esta cosmogonía. Quetzalcóatl se habla que era blanco, que era como barbón, que era como el equivalente a Dios, a Zeus y que no sé qué. No era que fuera blanco o no no una persona blanca como hoy lo concebimos sino que era como de luz, era el equivalente más o menos así la luz de que de de pureza. Es, es este, la traducción correcta, no de que fuera barbón y no, porque esa es una forma de o sea, un, puede ser un alienígena. Ándale, puede ser bien un alienígena, puede ser bien algo que no sabes cómo describirlo y lo más que con lo que tengas a la mano de lo que conozcas en ese momento lo describes. Y pues estos entendieron y cambiaron la historia, ¿no? Entonces, todo esto que vamos viendo a lo largo de nuestros años de infancia, ¿no? Que nos hacen ver así, ¡ay, pobrecitos aztecas, pobrecitos! ¡No! O sea, estamos hablando que era uno de los pueblos más fieros, más bravos, tenían sometidos a toda la zona de, de México, a toda la parte central era de ellos, todos les llevaban tributos, tenían esclavos de la zona, o sea, eran un imperio, pues, imperio azteca, o sea, era algo enorme, y de repente que digan, ay, ah, es que los españoles, no fueron solo los españoles, el México, o bueno, ese proto-México, estaba ya quebrado desde el interior, no tenía, no tenía una cohesión, y no se veían como una nación ellos, ¿no?, ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de México como tal? ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de, de, de ya México como un país? ¿no? En el momento en el que Miguel Hidalgo en, hizo la arenga para llamar al pueblo a, a levantarse en armas, mmm, podría ser, ¿no? porque ya estaba la, el mito este de la Virgen de Guadalupe y que no sé qué, que viva, viva México, pero en ese entonces no creo que haya existido un México como tal, sino era Nueva España todavía, y y es complicada esa transición y nadie la entiende. O sea, tenemos ahora, hoy en día, todo, eh, todas las personas ahí lamiéndose la herida. Es que nos quitaron la mitad de los Estados Unidos. ¿A quién se la quitaron? Se la quitaron a la Nueva España. La primera parte se la quitaron a la Nueva España. Lo que hoy es Florida, la Luisiana y toda esa parte se la quitaron a la Nueva España. Extensión directa de España. Siguiente, cuando se consuma la independencia y eh, Agustín de Iturbide, el verdadero Alteza Serenísima, Agustín de Iturbide se autoproclama, se le vuela la cabeza, se le destapa la olla y se autoproclama emperador de México, Agustín I, en ese momento, pues ese es el, el primer imperio mexicano, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estás loco, no queremos monarquía, estamos venimos de una etapa en la que nos sometió la monarquía, no queremos ser monarcas, y adiós, ¿no? Lo corrieron, siendo que Agustín de Iturbide fue el que consumó la independencia, o sea, si Agustín de Iturbide no se le bota la olla también, y dice, a ver, yo nací aquí, los españoles de allá de la península ibérica no me dejan subir de grado, los españoles no me dan propiedades, los españoles no me suben el salario, yo nací aquí en México, entonces, pues sí, ya ni modo, y se, y, se, y se cambia, y entonces él continúa con la batalla que ya llevaba Miguel Hidalgo, Morelos, y toda esta primera generación de insurgentes, la termina Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide dice, bien, voy a tomar esta estafeta, me la voy a creer, se contacta con Vicente Guerrero, que es uno de los eh, últimos revolucionarios de esa época, viene el famoso y tan conocido abrazo en la ciudad de Acatempan, porque es de donde se une ¿no? Vicente Guerrero era un, este, afrodescendiente, o sea, ya no era el español peninsular nacido en México, sino era ya, este, de, de, de mestizo. Es moro, y moro mestizo, ¿no? Mestizo. mestizo. Era moro, mestizo, y Agustín de Iturbide, no, él sí era peninsular, entonces Agustín de Iturbide se, se une, a Vicente Guerrero y juntos logran la independencia y mandan ahora sí a Freire Espárragos a las últimas este, remanencias de la corona española en, en este Proto México. Se le vuela la olla, se vuelve loquito, se le bota la canica y se hace llamar Alteza Serenísima Agustín I. Entonces, <ríe> ahí es Imperio Mexicano, todavía no se conoce como México. Y aún así sigue fragmentado, o sea, México en ese entonces como tal, la península de Yucatán era República de Yucatán y era ajena a México. Eh, estados rebeldes en el sur, Oaxaca, eh, Chiapas, estaban todavía separados de lo que hoy conocemos como República Mexicana. Entonces, toda esa, toda esa desorganización, toda esa falta de unión, la hemos venido heredando. O sea, sí permea hasta nuestros días, ¿no? Porque tú vienes aquí a la playa, vienes aquí y ves a la gente que trabaja y ves así y de repente ves que viene el del DF y ¡ah! pinches chilangos, son bien piojos y que no sé qué, pues eso viene desde esa época, ¿no? <risa> ah, alguien de aquí va y ¡ay! Muchos provincianos hasta vienen con chanclas y guaraches y que no sé qué bueno <risa> ¿Por, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por ese tipo de cosas? Pero es que eso Viene de que México realmente nunca se ha eh, cohesionado Puede ser que seamos medianamente solidarios Al momento de un desastre, de un terremoto Y eso pues es, es bueno, ¿no? Aparte, mmm, no, me, no me imagino un país No me imagino así que Ay, mira, se le cayó su casa y nadie haga nada O sea, eh, no, no, no, no creo que sea algo exclusivo del mexicano Que, que, que, que suceda así ¿No? Pero ha habido casos que, que, por ejemplo, hace unos años tembló en Mexicali bastante fuerte. Tardaron... Hablas de dos temblores, años. es 9 diez 10, 10 de septiembre. Ah, cierto, <risa> septiembre. Vamos a cambiar de tema. No, no, no le voy a dar el susto ahí en la Ciudad de México. <risa> ¿Para qué quieres? Porque ahorita el witchy está allá con su mamá, y yo les dije, no vayan en septiembre, no vayan en septiembre, en septiembre tiembla. Ay, no me importa, que solo es una coincidencia. Eh, quiero verlos cuando suene la alarma sísmica. Pero bueno, a final de cuentas, sí somos como solidarios en muchos aspectos, pero no necesariamente porque sea algo que, que, que lo queramos hacer, sino que es toda esta historia que nos han venido inculcando de, ay, el pobrecito, ay, mira qué ayuda, y, y entonces ahí es donde viene esta parte derrotista, que a muchos, pues sí sentimos feo, ¿no? O sea, ¿por qué eso está bien? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que traer esta cultura? ¿Por qué tenemos que estar arrastrando esto? Si desde cierto punto de vista, pues está mal, o sea, no, no, debemos como mexicanos, pues sí, alzar la cara y a ver qué hay que hacer y qué hay que ver, porque la historia pues desafortunadamente la van contando los que van ganando, ¿no? Y la van contando como les va conveniendo. Para uh -huh. saber cómo van a aportarse, hay que ver a qué personajes del pasado mencionan, ¿no? Entonces, ya llegamos, al, al, al, ya llegamos en la historia al punto donde surge la República Mexicana. O sea, después del primer imperio mexicano, surge la República, ¿no? Vienen los pleitos con Estados Unidos... Estados Unidos dice, me debes tanto dinero, me debes esto, me debes lo otro. El pleito que armaste con Texas, con el loquito este de Antonio López de Santana, fue un relajo, me debes mucho dinero, así que voy a pasar por este territorio. No, que otra vez México quiere ponerse al tú por tú con Estados Unidos de aquel entonces. Estados Unidos, pues ya era una potencia mundial con esa marina, ya le podía dar la vuelta al mundo a la hora que quisiera, ¿no? Entonces, pues si viene, aplasta a toda resistencia aquí en México. De ahí vienen los niños héroes, viene todo este, pues sí, mito de Juan Escutia lanzándose con la bandera, este todo este proceso histórico tan doloroso de, de la conquista de Estados Unidos hacia México, porque sí fue horrible, o sea, sí por ahí hay este hoy en día videos ¿no? del Teniente Mondragón que tenía un cañonzote y que derrotó a la Armada de Estados Unidos y no sé qué, puede ser pero no hay registros históricos habría que buscarlos hasta la fecha de edición y grabación de este video no no encontré así como información verídica todas son como dentro del rango de la anécdota habría que buscar está como el está como el mito de Zicalatzin no que según era también un guerrero que hundía los barcos españoles a pedradas que era según hijo de los eh, ¿qué eran platelolcas una cosa así que eran casi divinos, igual gigantes, que construyeron las ciudadelas del centro del país, y que este era como el, el que les tiró el paro ahí a, a echar para afuera a los españoles, al menos en esa parte donde intentaron conquistar, y se habla de que era un, un, un guerrero de carne y hueso, pero muy fornido, muy gigantesco, con bastante fuerza, que derrotó de esa manera a los españoles, una analogía a lo que estás Contando, ¿no? Y creo que desde ese entonces se tienen carencias con los gobernantes y el pueblo, pues suple, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa con, como mencionaste los terremotos en los temblores? La capacidad que tenían ese entonces los gobiernos, por lo menos en el 85, que fue como el más moderno de nuestros tiempos, el, el país estaba de cabeza porque reinaba el PRI y obviamente estaba la sacada de dinero y poco se tenían esos protocolos eh, como para reaccionar de manera efectiva ante una tal desgracia como esta, y pues que eh, afortunadamente lo que hace el pueblo mexicano siempre es suplir la necesidad que tienen otros de atender a su población. No en el caso, por ejemplo, de países no desarrollados, que si sí la gente en sí ayuda, pero si sí hay un aparato gubernamental que tiene que respaldar más a estas víctimas de estos siniestros que el mismo pueblo, ¿no? Aún así hay, pero en México se representa más por la carencia y esa tendencia que tenemos como población mexicana a su pleno. Creo que sí, creo que sí tienes toda la razón, por ahí va el asunto, o sea, si esta bola de inútiles, esta bola de ineptos, lo estamos viendo hoy en día, lo vimos hoy con la tragedia de Coahuila, la, tienes a la inútileza de Laura Velázquez, no sé qué, diciendo que se van a tardar casi un año en sacar cuerpos. O sea, ya ni siquiera al, al hacer el intento de que salieran vivas las personas de Coahuila, sino que apenas van a ver si pueden sacar a los cuerpos y van a hacer un acuerdo. O sea, son una bola de inútiles. O sea, parece ridículo que seamos nosotros mismos los que los elegimos en, mediante un proceso democrático o cosas así. Bueno, no voy a hablar mal de la democracia porque yo sí creo en la democracia de que los, los ciudadanos sí, sí. votamos y, y, y los ciudadanos contamos los votos porque, voy a repetirlo una vez más, yo fui presidente de Casilla en el 2006, cuando... ¿Qué fue, Peña Nieto? No, 2012. Calderón. No, 2012, cuando entró Peña Nieto. Ah. Yo fui presidente de Casilla en el INE, bueno, en aquel entonces era IFE, yo fui presidente de Casilla y organiza y trae y jala y cuenta los votos y van a estar ahí los de los partidos, y tienes que estar pendiente, y que no sé qué, dije, ah bueno, pues a ver, voy a poner aquí la casilla en venta, a ver quién da más, a ver PRI, me decían que el PRI, ¿no?, que llegaba con millones de pesos, y una car carretilla así de dinero para que se pero los votos, nunca llegó, o sea, bueno, pero <risa> yo, yo sí creo en esa parte de que los ciudadanos, pues yo, yo ciudadano, conté los votos, voto por, ahora sí, voto por voto en mi casilla, se contaron los votos, se fueron, se entregaron a donde los recolectan, había soldados cuidando las casillas y las cajas y ahí se le apunta, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos votos obtuvo ese distrito para tal, tal o cual partido, etcétera, etcétera? Y pues sí, o sea, yo, yo por eso digo sí, sí creo en la democracia, ¿no? Pero bueno, sí tienes toda la razón. Ahí sí creo que yo no había pensado en esa parte. La, la, la inutilidad, la nulidad, la farsa que son los gobiernos... PRI, PAN, PRD, lo, lo que sea, también Morena, también Morena, y Morena más porque del PRI se pasan a Morena, del PRD se pasaron a Morena, ¿quieren le echamos más lecita esto? Andrés Manuel <ríe> López Obrador era del PRI, se pasó a algo que se llamaba Frente Cardenista de Revolución Nacional, ahí no pegó, no nos gustó, no sé, no había tanta gente que lo siguiera, y se pasó al PRD, al PRD de aquel entonces Cuauhtémoc Cárdenas, un gran líder de, de la verdadera rebeldía de la izquierda, y de ahí pues fue formando sus grupos, y después dijo, bueno, aquí ya no me van a dar más chance, la gente no se está prestando a más votos, me hago mi propio partido, y obtuvo de ahí, de, pero ¿de dónde viene? Viene brinque y brinque y brinque y brinque de un partido a otro, así que sí, o sea, son una bola de inútiles, son una bola de nefastos, y pues todos, todos, todos, todos. Y sí, sí, o sea, lo estamos viendo hoy. ¿Qué está haciendo el baboso ese del Alito Campecho? ¿Qué malito Alito Moreno? Alito Moreno. ¿Qué, qué, ¿Qué ridículo está haciendo? Y si me dicen que la oposición... La oposición es una farsa, la oposición es una burla. No hay oposición al partido Morena. ¿Por qué? Porque pues, todos los que podrían oponerse se pasaron a Morena. Y los que quedaron pues, son pura pipitilla y pura vasca. Pero bueno después de esa, ese breviario cultural pues regresamos ¿no? o sea el pueblo Yo creo que el, pueblo... el PAN ya está queriendo se divorciar por lo menos aquí en Querétaro apenas Curi dijo ese no es el PRI con el que nosotros hicimos la alianza ya no está en nuestros intereses pero pues el líder del PAN sigue ahí enamoradísimo de, de este compa de Lalito Moreno ya como que no se resigna a que ya valió esa relación pero bueno Dale. Sí, o sea, hacen lo que quieran los desgraciados, o sea, en serio, parece broma, ¿no? No sé, es un chiste mal contado, es una bolsa de cohetes mojada, todo esto. A final de cuentas, sí, tienes razón. Nosotros los ciudadanos, cuando vemos que un problema está más fuerte y que las autoridades están por allá picándose la nariz sin hacer nada, nosotros los ciudadanos tomamos el orden, tomamos todo en nuestras manos. Eso sí, tienes toda la razón y yo creo que por ahí va el asunto. Pero bueno, Retomando la historia de México y esta parte, ves, es importante que entendamos de dónde viene toda esta mexicanidad, de dónde viene toda esta identidad que tenemos, toda esta, todo este orgullo nacional, ¿no? Y pues sí, a final de cuentas, ¿de dónde más va a venir que de Maximiliano I, Maximiliano de Habsburgo? Maximiliano, a Maximiliano le encomendaron una chamba, como todo europeo ilustrado de la Ilustración, porque era la época de la Ilustración, Maximiliano dijo, yo voy a hacer mi trabajo, ¿no? A pesar de que con engaños le dijeron que iba a ser el emperador de México y que todos los mexicanos habían votado por él, mentira, o sea, todos estaban súper enamorados de Benito Juárez en ese momento, Benito Juárez mismo se creía su propio mito del lindito que tocaba la flauta y cuidaba sus vaquitas y, y solo comía tortilla vacía, ¿no? Tacos de aire, dice Carlos Vallarta. Entonces, pues imagínate ese mito, esa mitología, esa figura de, de, de, de pues es de los nuestros, ¿no? Benito Juárez, claro que sí, ¿no? Entonces llega, llega Maximiliano, dice, ah, bueno, tú eres el presidente, qué bueno, vamos a trabajar juntos, así como ya le hacían en Europa, ¿no? Había un rey, un emperador y había un primer ministro. Pues vamos a hacerlo, mira, allá funciona, allá está traba estamos trabajando así, yo traigo estas ideas y Benito Juárez como todo héroe nacional, se opuso rotundamente a educación pública, a abolir esclavitud, a qué otras cosas se opuso Benito Juárez, a las jornadas laborales que venían de la época de la Ilustración, pues desde luego que era un héroe nacional Benito Juárez, ¿no? ¿Cómo iba a permitir que un europeo loco con una barba así chistosa, pues si dijera que esas ideas modernas iban a llegar a México? No, claro que no. Gracias a Benito Juárez, pues eh, duró todavía muchos años más la esclavitud de indígenas, de niños, venta de todo. O sea, todo lo que conocemos hoy en día se perpetró muchas gracias a Benito Juárez porque es el héroe de la nación, ¿no? Detener a este loco europeo, pues a final de cuentas sirvió de mucho, ¿no? Entonces, hay conflicto en este momento porque el, al el ala conservadora, fíjense de dónde vienen los conservadores, el ala conservadora que quería esta monarquía, que quería esto del imperio mexicano, trae a Maximiliano y Maximiliano dice, a ver, vamos a hacer la chamba. Primero, número uno, los mexicanos del sur no se llevan con los mexicanos del norte, los mexicanos no están cohesionados, los mexicanos no se ven como una nación. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos estos mitos. Ah, pues entonces sí, hay que ensalzar la cultura prehispánica. Hay que darle mucho más valor a estas figuras históricas. Hay que... De... Menospreciar a los españoles como los mugrosos, barbones, apestosos que son Y decir que los indígenas pues sí eran mucho mejores, eran más altos, eran más fuertes Y eran mejores que los españoles, ¿no? Y entonces Maximiliano empieza a retomar esta esta mexicanidad Maximiliano observa que los campesinos este tenían estos trajes vistosos eh, Se viste de charro, se viste de... De, de gala, de charro, de, de, de esta cultura mexicana y la abraza y trata de difundirla lo más que se pueda, ¿no? Por otro lado, Benito Juárez, enamorado de los gringos, como todo el héroe nacional que es Benito Juárez, hace un tratado con el presidente Woodrow Wilson y le dice a Woodrow Wilson, ¿sabes qué? ¿Quieres pasar aquí por México? Me tienes que reconocer a mí, Benito Juárez, como presidente. Woodrow Wilson, vato, no puedo reconocerte como presidente, no eres presidente de México, no hay unas elecciones que te hayan reconocido como, yo soy el presidente de México, me tienen que decir señor presidente, ¿qué quieres? Quiero armas para echar a estos apestosos imperialistas que vienen a romper la democracia en México, y se propone en base al tratado manifiesto que dice que América es para los americanos, se propone entre McLean y Ocampo, Proponen que Estados Unidos pueda poner bases militares y pueda pasar por el Istmo de Tehuantepec y hacer lo que quiera hasta por ahí de abajito de Zacatecas. Y si no fuera porque por ahí alguien dijo este, este tratado está muy loco, ¿eh? No, no, no, no, no, no, lo, no lo vamos a llevar a cabo, lo desechamos. Pero que si ese tratado se hubiera llevado a cabo, o sea, estamos hablando que México, Sonora, Chihuahua, Coahuila no serían de México. ¿Por qué? Por el tratado Macleino-Campo. Entonces, cuando se llega toda esta todo este revoltijo por ahí de 1857, que no teníamos un nombre oficial, que si México, que si primer imperio mexicano, que si mejor México, nada más, que no sé qué, nada más y nada menos que a toda esta, este, gabinete y a todas estas personas que se vieron beneficiadas por esto, pues, por cómo nos hace Estados Unidos, como Estados Unidos de América, pero nosotros somos Estados Unidos mexicanos, entonces, yo creo que a partir de esos años es donde podemos empezar ya a hablar de un México, de, de un México que, a pesar de que ya se había cuestionado, ya se veía como una nación, seguía derramando sangre por dentro. Había guerras, había este, levantamientos en armas, y pues uno de ellos fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empezó a notar que Benito Juárez ya se había deschavetado, llevaba 14 años de presidente presidente porque Benito Juárez oficialmente en la historia nunca fue presidente, no era presidente de la Suprema Corte de Justicia con el tratado McLean Campo Estados Unidos dice ah este es el presidente de México, ah sí, ya hicimos un tratado con él, el presidente Benito Juárez y de ahí entonces Porfirio Díaz dice qué está pasando, ya van diez años yo y a qué horas va a ser el sufragio efectivo, no reelección y la democracia y todo eso que Benito Juárez este promulgó, Porfirio Díaz se levanta en armas Hace toda una revuelta y él queda en el poder. En ese momento, pues es cuando ya podemos hablar de el México naciente, de un México prerevolucionario Todavía no un México. Pero muchos moderno. le llamarían dictador, ¿no? También a Porfirio. Y muchos le llaman dictador a Porfirio Díaz, pero... Pues sí, o sea, es que sí, fue un dictador. A final de cuentas, Porfirio Díaz lo que hizo fue notar que Benito Juárez ya se estaba perpetrando en el poder... En ese entonces los periodos eran de cuatro años, llevaba tres, tres de cuatro años, o sea, llevaba doce y luego otros dos, o sea, más o menos catorce años, no recuerdo bien el número. Va a haber expertos historiadores que nos digan, es que están mal, que no sé qué. Estamos contando la historia de un modo rápido, de un modo eh, digerido, que ya entendamos todos y que más o menos sepamos por qué las cosas están como están. Porque la historia, si la contamos al modo de que nos la contaba la CEP, súper aburrido, súper tedioso... ...haz de cuenta que están narrando la hora nacional. O sea, el más aburrido, seco, insípido programa de radio de México a las 10 de la... Así es, un pro... así es leer la historia de México. No, vamos a leer la historia ahora <ríe> así rápido y súper contada, como si fuéramos entre cuates. Porque si no asumimos nuestra historia de esta forma, y no solo de la forma oficial pues vamos a estar cegados a que Benito Juárez eh, era un héroe, pero en realidad Benito Juárez sí era un villanito, o sea, era un villano hecho y derecho. Se perpetró en un poder que nadie votó por él, eh, vendió medio país, por mucho que digan, es que Benito Juárez... No, Benito Juárez vendió medio país en muy mala... Este, pues, ¿cómo le diríamos? Muy mala onda, ¿no? Con tal de que le dijeran, señor presidente... Así que aguas con eso. No lo digo yo, no lo estoy inventando, no es cosa de nada más del libro de Krause, porque ah, es que Krause es conservador. No, hay muchos otros libros que hablan sobre esa etapa de México. Simplemente el libro que emite el Instituto Politécnico Nacional que se llama Historia de México Contemporáneo, volumen 1 y 2, hablan de, esa periodo, de ese periodo histórico, así que si no me creen, Denle una leída a ese libro, ese libro nos, nos abre los ojos para que pensemos, oye Benito Juárez no era tan bueno, Benito Juárez no era tan benemérito, ¿no? incluso nos habla de que la frase del respeto al derecho ajeno no es de que Benito Juárez haya sido un erudito, se la había copiado otro cuate que se llama Emanuel Kant, así que hay que echarle un poquito más de lectura si realmente van a, si realmente van a venir a decirnos, infórmate, estudia más. Escríbanos los autores Escríbanos aquí dónde compramos los libros Y los compramos Para que los leamos Y a final de cuentas nos informemos Porque todos los libros que hemos leído Todos los libros que hemos estado aquí mencionando Ecos de la Nueva España México de Tres Bandas ¿Qué otro libro tenemos? ¿Qué, qué otro libro recuerdo? La Historia de México Número 2 O sea, porque es, ese, ese libro es, es curioso Porque estuve buscando como el volumen 1 Pero no hay Es, es como de secretaria y, y nada más es así, historia de México 2. Y pues no sé, o sea, ese lo se lo se lo, se lo pidieron al Wichi en la escuela, pero así me porque está en segundo año, Historia de México 2, como complemento yo tengo, didáctico. Yo tengo la duda de quién autoriza las versiones que deberían de ser las que debe de creer el pueblo. <ríe> porque, a a, el... como tú dices, los que los ganadores o los tiranos son los que cuentan la historia, ¿no? Entonces, realmente, ¿a quién le crees? Incluso desde la Biblia se podía cuestionar. Desde la Biblia es muy cuestionable, o sea, ¿quién sí. nos está contando la Biblia? Eh, ahí tenemos, que, ¿cómo sabemos que durante esa época alguien se, de, se dedicaba exclusivamente a escribir lo que estaba pasando, no? Y no, y no lo que realmente hubiera pasado. Lo que, lo que, yo creo que con lo, lo que pasa con las historias o con la Biblia, por ejemplo, lo que pasó con la Biblia, por ejemplo, Pasaban 100, 150 años iban contando la historia, así como la estamos contando ahorita, ¿no? Primero ganó este cuate, luego ganó el otro, luego aquel, y, ¡ah, sí! Y entonces cuando el otro se acordaba, lo redactaba. Y en ese momento se lo adjuntaba a los otros este, papiros o papeles que traía y se las pasaba a su siguiente generación. Yo creo que por ahí va el asunto de la Biblia, que por eso no es tan confiable muchas de las cosas que leemos ahí, porque eso es escrita por humanos, y ni siquiera humanos modernos, humanos de hace quién sabe cuántos años, que tenían otras ideas de esa época. Lo mismo pasa con la historia. Entonces, si vamos nosotros a ponernos muy patriotas, vamos a ponernos muy mexicanos, pues primero hay que conocer todas las partes, todo el espectro, ¿no? No importa que Krause nos caiga gordo, no importa que otro este, autor que no sea conservador, no diga lo que es. Porque ahorita la historia... ...se está reescribiendo de tal modo que estas figuras... ...que hubo una época en la que sí se como que se abrió los ojos de... ...ah caray, ¿a poco Benito Juárez era así de, de mala onda? Están tapando esas historias, ¿no? Por eso ahora la editorial que hace Proceso... ...hay otra editorial, ah, se me olvidó, pero es una editorial que hace libros de ese tipo... ...están ahorita como que cállate tantito, no vendas esos libros porque... ...sí, efectivamente... ...son los que están gobernando los que van a contar la historia... ...los que van a reescribir el pasado... ...o sea, porque ellos dicen... ...bueno, me quiero apegar a la bondad, a la pureza de Benito Juárez... A, a, ...porque ahorita, ya lo dije en otro programa... ...en el programa que hablamos del presidente... ...el presidente perfectamente supo capitalizar... ...y, ganar, y ganarse la simpatía de todos... ...me incluyo, sí, me incluyo... ...la simpatía de todos... En, en la furia que tenemos hacia esta bola de ridículos políticos, hacia esta bola de estúpidos corruptos, rateros este, miserables que son los políticos de cualquier nivel, municipal, local franzas. Franzas, este ya les pagan un, un salario con los pinches impuestos ¿qué más tienen que para dar permisos, para hacer planes de desarrollo urbano y no sé qué, cobrarle a las otras por fuera eso es todos los políticos todos los políticos lo hacen Así que sí, me uno a la furia que hizo que la gente votara por López Obrador. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahí están las cosas, no es algo que se pueda ocultar. O sea, simplemente qué ridículo están haciendo ahorita que si se ponen de acuerdo, que si no, ¿por qué? Para perpetrar que le sigamos pagando sus salarios y no es poquito. O sea, aunque nos hagamos de que hay la austeridad republicana y que no sé qué con pobreza franciscana. Yo no gano 50 mil pesos al mes como un funcionario público. ¿No? Y si alguien de los que defiende a todos estos, este, bola de rateros políticos, Morena, PRI, PRD, sabe que él sí trae más de cincuenta mil pesos en la bolsa, pues que lo escriba en los comentarios, porque sí hay furia contra toda esa clase política, desde luego... Son suelditos según Samuel Martínez. Entonces, como dice ah. la registradora que deseó ser un niño de verdad, Samuel Martínez, <ríe> suelditos de 50 mil pesos y son felices, oye, pues estamos muy lejos de la felicidad, yo no estoy ni a la mitad, ¿no? Entonces... <ríe> Por eso empatizo también con la lucha de, de López Obrador, no empatizo con ese discurso de solo yo soy honesto, solo yo, solo yo, ¿Es, ¿por qué solo? Es, ¿Por qué no? O sea, primero limpia bien en el equipo, ¿no? Quita a Barlet, quita al otro Sonso del Bejarano, quita a Dolores Padierna, a Claudia Sheinbaum. ¿no? que fue quien dio el permiso para que se construyera ese ridículo edificio del, del Repsamen que se cayó sobre los niños pequeños en 2017. Entonces, sí tengo empatía con López Obrador, más no tengo empatía con sus ideologías. ¿no? Y el hecho de que él ponga a Benito Juárez como ejemplo, que esté hablando que Benito Juárez es como lo máximo y ese tipo de cosas, en, un, en una escala extrema de muy buenos, muy muy buenos y muy muy malos, a mí no me parece, ¿no? Esa polarización a mí no me parece correcta. ¿Por qué? Porque pues, es, pues somos humanos en escala de grises, ¿no? Y va a haber momentos en los que nos cueste tanto trabajo algo que a lo mejor decimos, bueno, no lo hago, pero siempre entendemos el bien, la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Mm. Pero tampoco es que seamos súper malos malotes o súper buenos, tan cuasi divinos como lo es este señor o como él se ostenta. Pero bueno, a final de cuentas, quien escribe la historia tiene el poder para reinventar el presente. O sea, yo hace un tiempo escuché una frase que dice que el futuro lo estamos escribiendo hoy. El pasado lo vamos a reescribir mañana. Y el presente, pues a ver cómo nos va. No sé, no, el presente estamos a ver qué está pasando porque, pues quién sabe, ¿no? Pero el futuro ahorita estamos pensando y el pasado no es que lo vamos, no, el pasado mañana lo reescribimos, ¿por qué? Porque hoy estamos ya en el pasado, ya, pues, que está, ya, ya ¿Sabes no, cómo le pasó a ya. los canadienses, no? Que recién el año, bueno, dos años atrás empezaron a encontrar tumbas de niños que eran arrancados de sus hogares. Eh, Familias. Para sí. ser evangelizados, ¿no? Y que fallecían en estos eh, recintos de educación y adoctrinamiento del de estos misioneros eh, que estaban en un principio en Canadá, ya incluso pues el gobierno de Canadá nada más le queda dar que disculpas a estos pueblos nativos, porque pues fue una atrocidad realmente, eh, desde abusos que no se comprobaron, porque obviamente ya son cadáveres, hasta fracturas expuestas de cráneo, de huesos rotos, de miles de condiciones pues insalubres o insanas dentro de estas autopsias que se realizaron en el en estos eh, hallazgos del pueblo canadiense, incluso hubo como una revuelta de varias eh, asociaciones civiles en precisamente pues pidiendo justicia porque eh, creo que algunos de los que empezaron esos cambios todavía seguían vivos, ya gente muy anciana obviamente, pero que tuvieron que ver directamente, pues sí, este, pedían la, la población pues justicia a las autoridades. ¿no? Y pues, no sé, es primer mundo a final de cuentas. Ellos no pueden tampoco tapar el sol como un dedo. Eh, y pues creo, reaccionaron de esa manera y creo que una señora involucrada en estos temas eh, fue encarcelada a los 98 años, un poquito más, por estas eh, situaciones, ¿no? Obviamente, en México, dudo que pase, incluso sabemos de lo de Ayotzinapa, que sigue por ahí pendiente, desaparecieron estos normalistas, eh, las matanzas incluso de, de Chiapas, que eran muy sonadas, por lo cual también eh, estos conflictos en la región sur del país, eh, trajeron a, a este cuate de Marcos, que luego ya se habla que fue un... Eh, pues como un invento como el Chupacabras, que realmente no, no gestionaba nada en específico, era como una marca registrada del Salín, de Salinas, del PRI. ¿Quién sabe? ¿no? También eh, estas eh, cuestiones de desprestigiar los movimientos y a la gente que los representa es muy común. Se hizo con, con Che Guevara, el, todo el tema de, de Cuba, ya sabes cómo está hoy en día el pues sí, el gobierno cubano con esta revolución, que no sé si les dejó para bien ese tipo de condiciones en la isla, de estar eh, segregados del mundo, de estar aislados, estos embargos que les aplicaron los gringos, diversos presidentes que les eh, pararon por ahí todo el tema de la convivencia, importación, exportación, etcétera eh, pues es directamente proporcional a los tiempos que vivió, por ejemplo, México, eh, en esa corriente de pensamiento que mencionas, de imponer sus reglas, la autoridad, de pretender ser una élite de gobernantes mundiales que hacían de las suyas, e incluso yo me atrevo a decir, eh, por una corriente de pensamiento europea, que creo que hasta nuestros días permea, ¿no? Sí. Eh, hey. Muchos de esos eh, gobernantes, lamentablemente, pues no, no entienden la diferencia entre eh, resguardar al pueblo como tal, como personas, a resguardar sus intereses con el recurso humano que representa una población, por lo menos en un país como México, que eh, si te apendejas tantito, nunca vas a salir del bote lleno de cangrejos, no, porque dicen por ahí que... Los cangrejos eh, ven que va a salir uno y lo jalan para, para que no salga y, y el que viene abajo se quiere subir en él, llega sí. arriba y lo jala el otro. Entonces, por mucho tiempo se le consideró así a la población mexicana. Creo que todavía permea un poquito por ahí esta cuestión. Y yo creo que ya en 200 años que pasen estas eh, celebridades van a decir, y bueno, ¿y por qué se festejaba? Y ya dirá uno por ahí, no, es que... Nuestros ancestros con pirotecnia mataron a, a los conquistadores, ¿no? porque es muy, muy común que se use pirotecnia para festejar. Más que nada ese esparcimiento, yo creo, hacer ruido, que a mí me molesta bastante, lo he de confesar, desde que una escuinclilla loca y, y, e inconsciente me quemó la cabeza de parte de atrás con un buscapié, en un septiembre que estamos ahí uh -huh. en la senda, otra vez que íbamos pasando ahí los cuates del, de la prepa de regreso a la casa, y unos tipos con un cañón de este pelo lo aventaron a dos metros de mí y quedé sordo por una semana de este oído. Entonces realmente odio lo, bastante los cohetes, ¿no? Los cohetes. Toda la, me gusta más ver la pirotecnia que explota en el cielo, pero eso de estar aventando cohetecitos ahí contaminando el planeta que tampoco hace falta. Una es forma porque... ridícula de quemar el dinero. O sea... <ríe> Yo no entiendo esta gente. Viene la. Vamos a poner este... una especie de intro para la anécdota. A ver, espera. Tiempo anecdotario en la voz del pueblo. A ponle eco, ponle eco. Llegó el momento de la anécdota en la voz del pueblo por Néstor Sofonías III. Turún, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. <risa> Allá por los años 86, 87, más o menos, yo tenía como 6, 7 años, 8 o 7 años. Llegaba un tío de Estados Unidos ahí a la familia y, es, y se juntaba toda la familia, ¿no? Porque pues era el tío que prácticamente sostenía a toda la familia, como a 15, 20 personas. Llegaba y ya, ah, ya llegó el tío y todos ven, todos íbamos a ver al tío. Y somos tres primos más o menos de la misma edad. Y a mí, yo recuerdo que el tío... 10 dólares, 10 para ti, 10 para ti. Pues 10 dólares en aquella época. Era un dineral, bastardo. O sea, era un dineral. Y mis primos lo primero que hacían eran por cohetes. <ríe> y así de, mamá, ¿me lo guardas? Pues obviamente, y mamá, estábamos mal económicamente, ¿no? Y el me lo guardas garantizaba que comiéramos bien cinco o seis días. Entonces, <ríe> se enojaban mucho porque yo era, este, yo no usaba el dinero para lo que el tío quería, ¿no? Que los cohetes y que no sé qué. Pero yo me volví, o sea, yo era como el loquito de la familia porque cuando nos daban dinero yo decía, no, mejor lo guardo y este, me compro otro juguete porque no quiero gastármelo en, o, en otra cosa. Y yo veía cómo, cómo mis primos se gastaban el dinero en cohetes así de... Y se quedaban sin dinero y yo todavía tenía dinero. y todos tus cohetes! No, yo no quiero. No, yo quiero este, un Playmobil. No, yo, y yo agarraba mi dinero así y se peleaban, ¿no? Es que... ¿Por qué le enseñas así al niño a que sea tan payaso? Vea a la fiesta y que no sé qué. Y mi mamá sí de... No, déjalo. A ver, Néstor, eh, convive con los primos. Dales, este vayan a los cohetes. Tú también compra. Y yo chille, chille. No quiero, es mi dinero. Me imagino que por el entorno de donde, donde, como yo crecí, ¿no? Esa carencia así de yo veía dinero y, y, y yo quiero, quiero más, quiero más, quiero más. O sea, y este que tengo aquí lo voy a guardar y solamente cositas chiquitas que, que, que yo quiera poquito es lo que voy a comprar, pero quiero más, quiero más. Y a diferencia, y, y mis otros primos este, se lo gastaban, ¿no? Haz de cuenta que les quemaba el dinero en la mano y se iban. Y se, y se gastaban su dinero en cuetes, y al otro día, una especie como, ah, ya no tengo dinero, y yo digo, sí tengo dinero todavía, voy por un gansito voy por un refresco, pero no sé por qué, de repente el mexicano considera que explotar media barda, explotar el pavimento, <risa> echar cuetes a lo, es, es festejo, un bote, ¿no? <risa> un bote, ¿no? y para cualquier festeja, festejo o celebración, eh, la los cohetes, o sea, no me imagino a Miguel Hidalgo allá en donde quiera que esté en estos momentos después de haber muerto. Ay, mexicanos, les di patria y libertad precisamente para que exploten cañones de 20 pesos, palomas de 100 cohetote así bien loco y no me, no, no lo entiendo, o sea, ¿por qué? <risa> Porque somos <risa> Exacto, o sea, ¿por qué consideramos que eso es mexicanidad, no? Y la gente se enoja, es que eres un amargado, eres un amargado. Pues que no, es que la alegría, ¿cuál alegría? Pues si usted misma le está espantando a su perro con los cohetes, llora el perro, se pone nervioso, este, usted misma, mire, esos... Hasta se han muerto, ¿eh? Tenía un vecino, muera, ¿eh? unos vecinos que estaban tronando cuetes un 15 de septiembre y tenían un perro que me caía bastante mal. La neta, el perro era muy, eh, muy eh, bravo, muy, eh, muy mal perro, pero al final del día, ellos estaban echando sus cohetes, cañonzotes de este pelo igual. El perro se empezó como que a lebrestar, no lo metieron. Entonces el perro corre a agarrar un cohete con la boca y le explotó en la boca. Pobre animal, y le partió, claro. o sea, no quedó muerto, quedó desmayado, pero le, le partió la quijada del, no, no, del cuetazo. No, o sea, es bastante de... peligroso, sí, no, entonces le fue mal horrible. al pobrecillo, y sí. aparte están en la casa también encerrados, incluso yo tengo una hora, que aquí en el pueblo es muy común, que avienten cuetes cuando alguien fallece, cuando hay alguna festividad, y ya no haya cómo meterse, ya está, me sabe abrir puertas, te lo juro que con la pata se ve el lodo, cuando andaban lloviendo y echan cohetes, sí. se ve la pata en, en, la, en la manija y se metió por ahí, Oh, es sea, ¿Por qué no, no me explico y, y, y dices tú, bueno, cada quien se hace como quiera, ¿no? No tenemos porque esto no es una crítica, es una de que nosotros estamos, nosotros nos sentimos mal por eso. Y nosotros observamos, no porque seamos muy arriba o que no sé qué, porque luego van a decir, ay, es que se creen mucho, no, es sencillo. Si ahorita se gastan 500 pesos de cohetes, 500 pesos, estamos hablando que es quincena, es fin de semana. Ya, ya programaron sus gastos... Ya programaron su noche mexicana... Y tienen sus 500 pesotes de cuetes... Créanme que para el día 28... Porque es una quincena de 31... Es un mes de 31 días... Es una quincenota de tres semanas... Esos 500 pesos que ahorita están gastando en cuetes... Les van a hacer falta... No gasten en cuetes... No los quemen... No quemen su dinero de esta forma tan absurda... En serio... Es que es mi dinero, yo hago lo que quiero. Sí, está bien. Y qué mejor que si haces con él lo que quieras, pues cómprate otro vistecito, ¿no? Cómprate otra carnita, el kilo de tortilla está casi 30 varos y te vas a gastar 500 pesos en pólvora quemándola, quemando tu dinero. ¿Ven cómo no estamos cohesionados como nación, como México? No tenemos un pensamiento colectivo en el que a todos consideremos que a todos nos gusta lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo a los chinos cuando trabajé en la empresa de celulares, los chinos eso sí a todos les gustaban parejo, ¿eh? Y, y, y que los cuetes y que no sé qué, y uno venía de Shenzhen y otro venía de otra provincia, no me acuerdo, pero decía que era al otro lado de China, que el, el que venía de Shenzhen esa es la que da directo al Pacífico, es una península que da directo al Pacífico, me explicaba una península, una isla, no recuerdo. ...que da directo al Pacífico... ...y el otro decía... ...no, es que yo llegué a trabajar esta empresa... ...pero yo primero era vendedor... ...y me contaba su historia de éxito, muy bonito... ...y él venía desde el extremo... ...hasta el último de China... ...y, y a los dos les gustaba igualito... ...no había uno de que a mí me gusta más... ...a mí sí me gusta... ...no, a los dos les gustaba igual... ...me imagino que esa especie como de cohesión... ...como de... Ay, ...no sé cómo decirlo... ...como que todos están de acuerdo en lo mismo homologados. ¿no? Ajá, homologados nos hace falta a nosotros, porque a mí me dicen los cohetes, no, a mí no me gustan, a mí no me gustan porque yo considero uh -huh. que contaminan, hacen ruido, me molestan, me el sobresalto, me, me, no me gusta. Que es peligroso para los niños, es peligroso para ustedes, para la gente que los truena, y además to de todo eso, contaminan, contaminación este de la pólvora. Que vacila, dejan basura, no la recogen, y a todo eso, a todo eso, genera el problema de que van a tener necesidad a fin de quincena. Y cuando tienen necesidad, se desesperan. Y si se desesperan, pueden empezar a pensar que robar es bueno. Es lo que hablábamos de los límites. Esto es un límite muy básico, muy este en el que todos podrían pensar es sí, cierto, o sea, son 500 pesos que me van a hacer falta, ¿no? Como para qué destinar tanto dinero. Bueno, en el peor inquietos? de los casos se le quema el chamaco, le explota el cohete en la mano y Exacto. el pagar al doctor casi sí, Imagínense, más. ya compraron sus 500 pesitos de cohetes la consulta del doctor Simi, sí, ¿cuánto cuesta? 30, 50 pesos por lo menos, ¿no? para que hay, y, y además les va a coser la mano. Yo no quiero hablar de la parte de, de una tragedia, ¿no? Que el niño ya se, se cortó la mano le explotó, le quedaron los dedos así fue una cosa horrible. Ahora reconstruyanle la manita al niño o la mano al chamaco ahí de 15, 16 años. Por una tontería de estar queriéndose hacer... O sea, ¿qué? Valientes, inteligentes, muy hombres. No entiendo, en serio, no sé a qué se deba. Pero en mi mente no alcanza como a entender por qué este gusto. O sea, como bien dices, la pirotecnia. Ok, la pirotecnia es válida, ¿no? Todo lo que lleva... Es, es lejos no lo vemos a lo alto tiene colores muy bonito y todo está bien o sea sí es como otro nivel y lo disfruta más gente no al mismo tanto y es más pues, lo disfruta mucha más persona porque está lejos o sea tiene su nivel pero por qué así o sea por qué molestarse primero en gastar y luego en todo esto no entiendo o sea en verdad es, estoy tan fuera de esto no porque yo no haya vivido en una ciudad, ya hemos contado mucho de mis orígenes aquí en La Voz del Pueblo, pero yo en esa época, o sea, yo siempre he considerado que pues son cosas que si las tienes en el momentito y te las, ya no, ya te lo acabas y luego no hayas cómo reponerlo, entonces, y en algo tan burdo, en algo tan, pues sí, explosivo, como son los cohetes, pues estás explotando el dinero. No la quieres. peda te la entiendo, ¿no? El Ándale una peda. No está de <risas> un buen Tequila, un buen mezcal, mezcal artesanal, ahorita de 500, baros estaba viendo el otro día qué cosa Ay, tan típula, ¿no? Porque cuando Ay, el tonalidad tan bueno que es 20, 25, porque yo está así, pero bueno, ¿no? Un buen tequila, un buen mezcal, este, ¿qué otra cosa? La cerveza, lo que le guste, ¿no? Lo que usted quiera, o sea. Pero se puede entender, porque pues, es más con la familia, es, más, es menos hacia afuera, no es menos invasivo a los vecinos, lo que sea. Pero quemar el dinero de esa forma en, un, en, los, cohetes, en los cohetes, porque los cohetes son los explotan, los cohetes son los que van al espacio. ¿no? Entonces, no logramos homologarnos, ¿eh? como mexicanos no logramos homologarnos en una sola forma como de pensar. no Si yo te digo, por ejemplo, música mexicana... La gente de Guerrero va a pensar en el baile de la iguana, por ejemplo, que hace poco que lo vi, el baile de la iguana. Eh, la gente del norte va a pensar en música de corridos, cosas con acordeón. Eh, el centro, eh, el centro del país, a lo mejor un poquito más hacia Guadalajara, Michoacán, piensan en mariachi, Mariachi. ¿no? Eh, ¿Qué más? Más hacia acá, este... ¿Qué música mexicana? No los sé. Temerarios. O sea, <risa> los temerarios. Los temerarios. Los temerarios son como de Zacatecas, ¿no? Durango algo así. Ah, sí, Zacatecas, Bajío, Zacatecas, ¿no? Todo eso. Del Bajío, Guanajuato, toda esa zona. Entonces, no hay algo que dijéramos, este, pues todos pensamos en lo mismo, que era lo que yo decía con, con, con los chinos, por ejemplo. Estos cuates todos pensaban en un solo cantante. Incluso hoy en día lo vemos en TikTok. Eh, hay las, los videos de una, china que, de, de una china que siempre le lleva comida al chinito y el chinito la cocina. Y, y, y siempre... siempre. Está así como con una cosa ah, en la boca, ¿no? Y la... Ah, que siempre es así. <risas> cocina, ¿no? Entonces, ellos tienen muy amalgamado que sola esa cantante es la única a la que ven. Solo a, lo, a las boy bands, a los. Beat, bueno, los BTS son de Corea, pero China también tiene su cultura de boy bands, Y solamente esos son los únicos que ven. No es como que tengan como muchas opciones, que nosotros tenemos una riqueza cultural mucho más amplia, ¿no? Si, si hablamos, por ejemplo, de rock, tenemos rock alternativo, la Gusana Ciega, tenemos a Enjambre, a varios grupos que sí son de, así como varias opciones, sin embargo, pues yo creo que no, no es como tan factible que logremos homologar por esa parte. Por Entonces, cierto, no es mexicano, pero murió el vocalista de Hombres Gay. ¿eh? ¿Hombres? David no. Somers, sí. No, David Somers, <risa> yo no, no puede ser. Y, y era casi mexicano, ¿no? Todas sus roles. Sí, David Somers. Ah, no, ¿cierto? De enanitos, enanitos verdes. Ah, enanitos verdes. ¿Cómo se llama? Este... Ah, no recuerdo. Ay, güey, se me fue la el este, Ellos son, qué? ¿qué son ellos? ¿Colombianos? No, bolivianos, ¿no? Ajá, del lamento boliviano, ¿cómo se llama? Eh, sí. Enanitos verdes, sí. Sí, es enanitos, ¿no? Él fue el que murió casi el mismo día que la reina Isabel. Muy buenas rolas reconocidas aquí en México. Te mueres y en lugar de que te hagan tu homenaje a ti se muere al otro día la pinche reina y ni quién se acuerde de ti porque te moriste el otro día de la reina. No sé. Yo no me acordaba y dijiste David Somers, el de los hombres G. No, pues sí, acabo apenas de ver que estaban en un. Ay, también hay un concierto de nanitos verdes y hombres G. Y se falleció, órale. Marciano Cantero. Marciano Cantero tiene pues como 62, 60, y dos, uh -huh. 62 años sí creo que te calculaba 65 50 más o menos ahora no pues ese sí está este porque es del de, de la ola de rock de sí de este rock que viene de, de latinoamérica bueno Hay de américa, fans, de américa. Cero es héroes de, de silencio son españoles españoles y sí, no bueno Retomando, porque estamos hablando de que sí, eh, de México. Nos adaptamos ¿no? como México, ¿no? Las adaptamos. Rolas. Sí, pues sí, son hermanos, siempre son mexicanos, y si tantito comen chile o se ponen un sombrero, pues bienvenidos a México, hombre, no pasa nada. A final de cuentas, uno, no estamos cohesionados como país. Dos, nuestros gobiernos son una vasca. Tres, dentro de 200 años que estaremos celebrando la independencia de México otra vez, nos seguiremos lamiendo la herida del saqueo, del robo de nuestro oro y todo ese tipo de cosas. Yo creo que va siendo un momento de que ya empecemos como a ver hacia adelante. O sea, se siente horrible que hablemos del pasado, que, que, que cuando queramos nosotros hablar de los mexicas sea algo nulo. Porque los verdaderos mexicas, el pueblo mexica se extinguió. O sea, el, los verdaderos guerreros que eran los mexicas, esos necios que a todo le ponían se extinguieron completamente, el 13 de agosto de 1521 den por hecho de que los mexicas no, ha, no existen ya, o sea, porque eran los que jamás se dejaron, y lo hemos dicho aquí, si te vas a poner valentón, si te vas a poner ahí muy este peleonero y eso, corres más riesgo a que te maten a que el otro que no diga así pues todos sobrevivimos la secundaria, no no faltaba que le pegaban y no más me hago para acá, y al otro que quería hacerse el valiente, salía con la nariz sangrada, dos dientes de fuera, ¿no? Entonces, pues eso es intrínseco y los mexicas no tenían como esa parte en su mente. Los que lo llegaban a tener huían, querían volver y los volvían a matar. Entonces, eran bueno, como no... los espartanos de del exacto, mundo. eran como los espartanos, el equivalente al espartano de esta de esta parte del mundo. Entonces, mexicas como tal no hay, o sea, no hay ninguno. Y si por ahí ustedes ven en el centro que están haciendo que las danzas y que no sé qué, son herencias. De los otros, de los Tlaxcaltecas, De los que sí sobrevivieron, de los que sí se juntaron Con los españoles, de los que sí traicionaron A ese proto-México Y son los que ahorita quieren venderle Que son muy prehispánicos pues No lo son, o sea, ya tampoco lo son Entonces, estamos hablando Que el pasado está diluido entre mitos Historia reescrita Sobreescrita, manipulada Cambiada al, A la conveniencia del partido O del político en turno entonces está feo. Tenemos que abrir todos los panoramas, leer la mayor cantidad de libros que, que podamos este, en el menor cantidad de tiempo, ¿no? Porque yo diga que, oh, es que como mexicano, ¿cuántos libros lees al año? He leído lo que va del año, ¿no? Pero, pero sí agarro que el de historia, lo pongo el de historia, me lo, lo leo, leo la mitad, lo, leo, trato de leer dos, tres libros, Digo, dos, tres libros, si no los concluyo, o sea, empiezo uno, empecé el de Historia de México, uno que se llama, que es como un era así una vez en México, era así una vez en México de la autora, ay, se me olvidó si es Alejandro Rosas o, o Alejandro, Alejandro o Alejandra Rosas, ese viene en dos volúmenes, está padre porque cuenta mucho historia, este, pues sí, a modo de cuento, a modo de muy ameno, va contando la Historia de México, y ese lo empecé a leer a principios de año, por ahí lo dejé, luego lo volví a leer, voy como un poquito más de la mitad. Y, y tiene unas partes que sí te hacen como pensar mucho. Entonces, si, si vamos a tomar esta cuestión para nosotros mismos, reescribir la historia desde nuestra perspectiva, vamos a poder lograr un poquito más de respeto a estas figuras históricas. Vamos a poder entender cómo estaban, vamos a poder entender su momento histórico. ¿No? Es como bien lo decíamos hace rato, o sea, la Biblia, como, ¿por qué Jesucristo es de ojos azules, barbón, así bien este, desclara? Es pues porque los europeos fueron los que lo contaron, no lo contó lo que, los que lo dibujaron, los que lo pintaron. Y si tomamos en cuenta el contexto histórico de, de Judea, pues realmente eran descendientes como, como árabes, así barbones, este, piel oscura... Entonces, tiene, no tiene sentido que haya un Jesucristo ahí, todo europeo, con mandíbula así cuadrada y ojos azules, ¿no? Como el otro que dibujan, hasta así como, sé cómo lo dibujan bien raro. Entonces, ten, entendamos quién nos está contando la historia y cuál es lo que es lo que quiere llegar a lograr con esa, por, con, mm, por mencionar esa figura, ¿no? Eh, eh, ahorita se menciona mucho Benito Juárez, ¿no? Y hacen hasta pinturas donde está el presidente y al lado está Benito Juárez y todos otros este, personajes históricos, pero personajes históricos que, que convengan a esta figura, ¿no? ¿Por qué, por qué usa López Obrador a Benito Juárez? Porque Benito Juárez, pues es este, el humildito, ¿no? El pobre, el que iba a cuidar las vaquitas, el que iba sin comer a cuidar las vaquitas, <risa> El pastorcito de Guelatao, de Oaxaca, ¿no? Y, y, y por eso usa a López Obrador, porque a final de cuentas, el objetivo es que todos los mexicanos nos sintamos así como el pastorcito, pues no. O sea, y no por una cosa racial, no por algo de que, ay, yo no soy indígena, no, no, creo que no. No soy indito mamá Soy indito mamá no, Así no, estaba no. mi hermano no, Una vez un bailable No quería salir porque le pusieron Guaraches de indito Perdón Alex Por quemarte pero es un chascarría Yo sé que eras un niño Sí, o sea Tenemos como esa Y no porque sea malo ser el, el indito no Que también cosmológicamente Ideológicamente, geográficamente está mal que se nos diga indios ¿no? o sea, pues ¿de dónde? ¿por qué? porque el, el país india que ya estaba en aquel entonces con relaciones comerciales y todo eso con España y Europa y todos ellos pues ya era la india y aquí apenas estábamos como que viendo a ver cómo nos llamábamos ¿no? que si el águila formando una, el águila comiéndose a la serpiente, que si esto y que el otro es complicado que queramos como comparar esa parte ¿no? pero bueno no que que no la idea aquí es lo que quiero expresar es que nos quitemos esa figura como bien dice tu hermano del indito sentado así con el sombrerote, así eh, humilditos con nuestros guaraches y así es bueno ser ser indito no no no porque no sea bueno o sea esa figura en la que nos hagan ver menos y que nos digan hasta mascotas está mal o sea, tenemos que vernos como ciudadanos, del color que seamos, cafés, amarillos, verdes, bueno, si están enfermos de, de, de hepatitis van a estar amarillos, verdes a lo mejor están mareados, este, van a ser de ese color, pero tenemos que quitarnos eso de, de que porque somos prietos, somos, no, o sea, está mal, si bien es cierto que desgraciadamente, pues sí, o sea, ya lo hemos hablado aquí, el europeo, el modelo europeo de fisionomía, la barba, el cabello rizadito, así que los chinitos, los ojos claros, la piel clara, son aspiracionistas porque pues, después de todo, aunque ellos son la minoría realmente, pues ellos son los que controlan los recursos, ellos son los dueños de los medios de producción, pues tenemos que aspirar a eso, ¿no? O sea, porque queremos así, pues también nosotros podríamos chambear, ¿no? El señor de las carnitas, ahí lo ves y qué modelo europeizado ni qué la chingada. El señor de las carnitas te trae su Ford Lobo y tu, yo ando a pata en la ruta 1 aquí en Puerto Morelos. Entonces, y él este, no estudia, ay, que nada, él se para a las 5 de la mañana y hace sus carnitas y las vende y a las 3 de la tarde ya está libre, ¿no? Y él no anda haciéndose menos y no sé qué. De, no, la idea es que todos abramos como que nos quitemos eso de la humildad, de la malentendida humildad esa malentendida humildad de que los pues, pobrecitos y que, que tenemos que quitárnosla y que nos limpiemos ese estigma del indito y yo creo que cuando logremos todos medianamente entender eso ahora sí hablamos de un México moderno no de un México que, que a final de cuentas vea hacia el futuro o sea que ahora sí ya vea hacia el futuro y que nuestros billetes ya no tengan este, figuras históricas ¿por qué no ponemos a Mario Molina ¿por qué no ponemos a Neri Vela en un billete Estuvo Frida Kahlo y Diego Rivera, que no, son las figuras, las figuras más modernas. Cuauhtémoc, Blanco. Cuauhtémoc. No, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Porque. Sí, eh, qué bolazo, se aventó contra Croacia, mamá. Puede ser que así hay con su 15 pesos. Va. Ah. <risa> en el de 15 pesos. En el billete de 15 pesos vamos a poner a Cuauhtémoc Blanco en los billetes. Para que dejemos de <risa> ver estas figuras históricas, cuasi divinas. Así, este no sé o sea casi deidades no como que siempre ellos van a venir a ver por nosotros ellos ellos fueron los únicos que vieron por nosotros y que no ahora la idea es que progresemos que cambiemos la mentalidad y que veamos en nuestro presente que, que veamos en nuestro presente y veamos hacia hacia el futuro no así no no no no no porque no me sentaron en la Gandhi no me sentaron en la Gandhi en el sonora grill y por eso me siento feo me, no, es que me vieron, me, me siguió un policía en el Liverpool. Pues, sí, me, pues, sí, me está siguiendo. ¿Qué onda, mi cuate? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿No? Poner la frente en alto, del color que seamos. O sea, te, te lo dice alguien que, los ha, que lo ha seguido el policía en Liverpool. Entonces, <ríe> pongamos atención en esas ondas y, y veámonos como mexicanos. No como inditos derrotados, no como inditos que todavía nos estemos lamiendo la herida. Sí, se, se siente feo, se siente muy feo que mataron a los ancestros, eh, hubo gente muerta, sí, está horrible, ¿no? Pero de ahí a que sigamos estancados ahí, yo creo que eso es lo que nos va a seguir arrastrando y nos va a seguir este, deteniendo, ¿no? Y va a seguir poniendo figuras cada vez más... Y más este, retrógradas que retrocedan en todo lo que de cierta forma se haya avanzado. Sí, el PRI robó más, el PRI robeó, saqueó, el PAN fue un pinche baño de sangre. Que desde el Maximato y ahora ya quieren cambiar las cosas. Exacto, ¿no? el, <risa> el Maximato, el, con Plutarco Elías Calles, empezaron estos güeyes, se quisieron hacer los modernos con este Adolfo López Mateos, cuando ya dejaron de ser... Este, generales, los presidentes, eran presidentes. los generales eran los presidentes y, era, y todos eran posrevolucionarios, incluso el más este, prolífico que fue Lázaro Cárdenas con la expropiación del petróleo y la fundación del Instituto Politécnico Nacional, incluso él era general posrevolucionario. ¿no? Y cuando deciden, bueno, vamos a dejarnos tantito ahorita pues, ¿qué es lo que pasa? Viene Adolfo López Mateos, viene un periodo de esta vida, y luego otra vez viene este señor, ¿cómo se llamaba? Este Gustavo Díaz Ordaz, y de ahí para acá nos ha ido con el PRI, sí desde luego que sí, porque aceptamos a todos los que eran de ese partido en otro partido, nada más porque de repente alguien habla así <risa> <risa> la, la... O sea, a, a su conveniencia, ¿no? Son, Exacto, son del barco y las ratas salen las ratas ah, salen de un mar, son las primeritas que salen y se pasaron al otro. ¿Y por qué los estamos aceptando? ¿Por qué no, no tenemos, pues porque sí usa nuestra, usa, usaron nuestra propia furia en nuestra contra. Usó, López Obrador usó nuestra furia, nuestro enojo con estos ridículos rateros, que son el PRI, el PAN, la usó para ponerse él y ahora pues pasar a, a molestar a los demás, ¿no? Digo. <risa> Con sus debidas, este... Ya nos dirá es, la historia si era merecedor este, de un exacto. billete o, o es merecedor de, de juzgarle como a esta señora lo, canadiense de 98 años. ¿Cuáles son los billetes de las emisiones? 20, 50, 100, 200, 500. 500 y 1000. 1000. Entonces, este, tenemos en el de 20, vamos a poner a... Yo creo que vamos a poner a Mario Molina, químico este, prominente, ganador de un premio Nobel. En el de 50, vamos a poner a Mario Pani, un arquitecto, el que diseñó la, las unidades habitacionales de Tlatelolco, muchas avenidas importantes ahí en la Ciudad de México. En el de 100, ¿a quién ponemos un moderno? ¿A quién? A, quien? a Rodolfo Neri Vela. Yo creo que Rodolfo Neri Vela Rodolfo. se va a en el de 100, en el billete de 100. Yo en pensaba el... Cuauhtémoc en el de 100, ¿eh? pero bueno. Oh. <risa> <El> Cuauhtémoc <risa> <Sí>. Blanco. <risa> Cuauhtémoc Blanco en su mejor época como deportista. Vamos a dejarlo ahí. Cuauhtémoc Blanco en el de 100, haciéndole así. Bueno, hay un debate. Mejor por su tiempo Hugo Sánchez o Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que jugador que realmente juega, Cuauhtémoc Blanco. Ese cuate se súper divierte, super este, ve sus partidos Es cancherillo, ¿no? Es... Ajá, exacto, trae el barrio ahí en exacto, las tierras. es Yo lo equiparo, o sea, son pocos los futbolistas que yo podría como reconocer. Por ejemplo, Ronaldinho. Ronaldinho ese el canijo. Más que el futbolista, que millonario y los millones y los patrocinios y Yogo Bonito y todas esas cosas, Ronaldinho jugaba. Se divertía el güey que pasaba la pelota por acá y la volaba y que brincaba y que giraba y para él era una diversión. Yoga bonito, ¿no? Exacto, era una diversión enorme y yo creo que el único que medianamente entendió eso y lo puede trasladar a la cancha es Cuauhtémoc Blanco, o sea, ves los juegos de Cuauhtémoc Blanco como tiene con la joroba la pelota hay una sí. hay un juego donde hace como gallina y parece que pone la pelota como si fuera un huevo la, ¿no? la famosa la, cuautemiña este sus pases así que se hace para allá y todo eso yo creo que sí cuauhtémoc blanco tiene un lugar de como jugador cosa que Cuauhtémoc, cosa perdón ¿como eh, gobernador Hugo Sánchez, sí, no, no, como gobernador. Este, Hugo Sánchez Hugo Sánchez es un producto pues sí, de, de, de, del esfuerzo de echarle ganas y de todo lo que quieras pero fue un producto de su época también o sea, él llegó y, y luchó contra el racismo y todo eso en España y dices, bueno, sí pero, no sé siento que algo le falta y, y creo que tiene mucho que ver que yo no empatice con Hugo Sánchez porque al final de cuentas yo soy Hugo Sánchez y yo gané <risa> y no sé, cállate payaso o sea, no tiene que ver no querías jugar con la selección mexicana, ¿no? Entonces, eso pudo es haber diferencia. ganado un mundial y ya será la diferencia. Pudo haber hecho la diferencia, no lo sabemos. O sea... Estuvo en su momento en el México 86, ¿no? Cuando México fue... 86, México 86. Se... Y México, México 86, después siguió Italia 90, que fue lo de que metían jugadores malos o, o cachirules, ¿no? Que cachirules. más en, en juegos inferiores. Entonces, no hubo Italia 90. Yo creo que ahí pudo haber sido el momento cúspide de Hugo Sánchez. No sabemos qué, qué habría pasado. Fíjate que llegaron a jugar juntos, ¿eh? temo y Hugo. Ah, sí, cierto. En el, 98, el 94. 94 uh -huh. y 98 llegaron a jugar juntos. ¿98 Eso... todavía fue? No, 98 ya no fue Hugo Sánchez. No, ya no fue, ya no fue. No, fue en el 94 y Cuauhtémoc Blanco era joven. Nos traía Jugaron. este... Ay, Miguel, Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Varón, uh -huh. En el 94, entonces sí pudieron, pudo haber uh, uh, uh, existido una gran diferencia, entonces sí, de un lado ponemos a Cuauhtémoc Blanco en el billete de a y del otro lado ponemos a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Y se lo merecen. Así de doscientos, eh, una de mujer, 200, una mujer inclusión. Una mujer. Inclusión. <risa> inclusión. <risa> este, el Buster Gordillo, güey. <risa> <risa> Otra no. vez a Frida, ¿no? O, o Yo creo gusta? que Frida Kahlo puede volver al, al, al de, de 200. 200. Sí, Frida Kahlo, eh, hay otra pintora, pero no es mexicana. Remedios Varo. Pero así, ella no... Es decir, no a me... Chabela Vargas, al fin que dice que los mexicanos... Mexicanos. No, no así, no no hacemos ¿verdad? donde se nos hincha la gana, ¿no? ¿Qué <risa> eh, otra mexicana, así que dijeras la chamaca está Katia Charreta. <risa> podría estar. Muy aquí. reciente, está muy reciente le bueno, falta. Está, es que tiene sentido porque estamos hablando de que ya es hacia el futuro, o sea, ya no estamos hablando 200 de, la, años? Sí, tal vez. de las figuras del pasado, ya no queremos este sí, que bueno, les agradecemos mucho que hayan dado este esta lucha, porque a lo mejor en, en ese momento tenían sus intereses y cayó de rebote que naciera México. Qué bueno, en serio que muchas gracias, pero a final de cuentas ya queremos ver hacia adelante. Entonces, billete de 200, Katia Chavarreta. Sí, porque esta... Chazarreta. chazarreta. chazarreta. <ríe> <ríe> es experta económica. Del otro lado, Carely Ruiz. Ah. El otro lado, Carely Ruiz. <ríe> Sí, porque... <risa> Nuestra experta en... <risa> Se volvió en un futuro este, Una Una persona altruista Y hizo muchas Fundaciones, por eso se lo mereció <risa> Se reconoce su trabajo Altruista, digo, a final de cuentas Pues tenemos que ver el futuro con Alegría, ¿no? Eh, ¿Y por qué más alegría que hablemos de Carely Ruiz? Y son las dos que ahorita están como De los dos lados de la moneda, ¿no? Carelli Ruiz, ay, solo su cuerpo y que no se caiga. Pues, sí, Carelli Ruiz, por eso la ponemos del otro lado del billete. Y de este lado ponemos a Cate Chazarreta. ¿Para qué? Para que nos hable de ciencia, de tecnología y de que a final de cuentas eso es lo que nos va a llevar hacia adelante. Billete de 200. Billete de 500. Billete de 500, Enrique. Hablo. Peña. <risa> <risa> Hablo Enrique y lo vas a tener Peña, así, tú. al Peña Nieto. <risa> Carlos Salinas de Gortari en el billete. ¡Ay, joder. <risa> No, mismo Dios diablo. Dios. Noroña va a estar ahí. Fernández Noroña. <ríe> que ya le dijo el peje que sí, que sí lo apoya, pero para ser, eh, ¿cómo se llama el jefe de gobierno? Sí, ¿no? Jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México, Noroña? Ajá, pero dijo Noroña, ni más, yo quiero ir contra no sé, la presidencia. Me, <ríe> me, me, me causa mucha este, intriga, mucha contradicción Fernández Noroña. Porque... Es que es muy... Es muy pedero, le dirían en el barco. Pero la, sí, la verdad sí. para mí tiene muy buenos argumentos y casi siempre les cae a la boca a los de los otros partidos. Entonces digo, bueno, el sí, señor qué, que se la sabe. Qué metida de pata acaba de dar con el ejército y la Guardia Nacional. no? Tiene un video que dices, güey, este cabrón tiene mi voto. Si va a hablar así de que no se debe de militarizar el país, no debe de haber... Este, policías militares en las calles porque sí efectivamente los militares son muy buenos haciendo su chamba y parte de su chamba es obedecer órdenes sin importarles mata fulano, mata sotano y ellos pues están preparados para eso Noroña da un discurso que dices güey yo voto por este cabrón y hoy que fue el asunto de la guardia nacional a, de, que, el, que entra dentro de la secretaría de la defensa nacional y no, eso no tiene otro nombre más que militares este mm. dice que está bien, porque cuál es la diferencia a, a un militar de cuando dio ese discurso tan mag, tan, tan bueno al magnánimo a este discurso pusilánime que dio esta vez? O sea, ¿por qué? Cuál, ¿Cuál fue la diferencia entre ese año con este año? Que ahora fue propuesta de López Obrador, y no sé, o sea, me causa mucho conflicto esta parte. Y si bien es cierto que la Guardia Nacional, porque habrá quien sepa mucho de esto y, y me va a decir, es que no sabes, la Guardia Nacional siguen siendo civiles, bajo el presupuesto, bajo las órdenes del ejército, entonces eso es militar, esos son militares, o sea, hay que tener esa, este, no no estoy diciendo que piensen, me estoy rascando, disculpen, este, sí, sí. hay que tener esa parte de, de pensar, o sea, ¿quién va a pagar? No, pues la Sedena, la Sedena ¿quién al ejército, es ejército, o sea, la Guardia Nacional pasó a ser ejército, lo que era antes que podíamos considerarlos como una especie de policía de élite, ahora son soldados también, ¿no? Y pues está feo, o sea, a final de cuentas, no sé, el billete de 500 luces, este, algo difícil, porque mm -hmm. vamos a poner a un cantante, vamos a poner a Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, ¿quién más? Antonio Aguilar. te dirían que Javier Solís era puertorriqueño, ¿no? Ah, sí, cierto. Era... A Luis Miguel, entonces, y a esas vamos. A Luis Miguel. También ese güey nació en. Ese también no en... es mexicano, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo, vamos a reducir nuestras opciones a Pedro Infante, Jorge Negrete. A la doña, ¿no? María Félix también podría estar. Es más, vamos a ponernos de este polémicos. En el billete de 500... De un lado va a estar María Félix... Y del otro lado va a estar Jorge Negrete... Ellos fueron matrimonio... Fueron una de las <ríe> más este, significativas de esa época... Y de ahí sigue el de mil... El de mil, claro... Mil pesos. Mil pesos. <ríe> a mí me gusta mucho la imagen que usa López Obrador... De la cuarta transformación... Donde están todos los representantes de la historia... Todos estos héroes históricos... Yo creo que ahí en el billete de mil pesos ahí deberían de estar todos los este, de, la historia, de la historia, para darle su lugar histórico, no para que cada uno sea así de que siempre que los ves te acuerdes del pasado, no, cuando llegues a un billete de mil que ni siquiera te aceptan en las tiendas, que ni siquiera te aceptan en todos lados, ahí van a estar todos los personajes de la historia, y del otro lado, el, el glifo, que es el, la verdadera representación del águila, que no tiene una serpiente, la verdadera representación... Esta del equilibrio y del poder que es el águila, en lugar de tener una serpiente, tiene la representación del fuego, va hacia arriba, y la representación del agua, que es como equilibrio. Ese es el verdadero, no es un águila devorando una serpiente, porque el águila devorando una serpiente tiene una onda ahí de que el águila son los españoles, y la serpiente... Quetzalcoatl. Entonces, Quetzalcoatl, hay que echarle, este, ahí tantita imaginación y tantito, tantita lectura a esa parte, porque el águila devorando a la serpiente pues viene de esa parte, y yo no soy de, ay, la violencia, que no sé qué, no, eso está en todos los libros de historia, en todos los libros se menciona esa parte. El águila representa a la corona española, vean los escudos de armas de la colonia española de esa época, y la serpiente, es la representación de Quetzalcóatl. También la cosa bíblica: las serpientes son los malos y las aves son las buenas, ¿no? Pues, ¿quién es el papá del Señor Jesús Cruz? La paloma, ¿no? Entonces hay que poner en cuenta que las aves vienen de Dios, vienen de lo bueno, y las serpientes pues, se, se arrastran, reptan, son rastreras, pues obviamente son lo malo. Entonces, el águila devorando a la serpiente va por ahí el asunto. Pero el verdadero grifo de, de que debería de estar en la bandera. Sí, ahí sí, soy este en ese aspecto muy drástico, debería de estar en la bandera este glifo en el que el águila tiene en su pico y así como en su garra el agua hacia, eh, perdón, el fuego hacia arriba y el agua hacia abajo y tiene todo en perfecto equilibrio. Ese sí me gusta mucho y ese es importante que, que todos lo sepamos porque eso no tan como quiera lo explican, ¿eh? No nadie sabe que así de, esa ese esa representación era lo que los mexicas querían decir que habían encontrado que ahí había como el equilibrio entre agua y, de, y que podían sembrar y que podían extraer para hacer fogatas. Eso este, lo, lo pueden ver en el Museo del Templo Mayor. Ahí sí, pónganle atención a esa parte. No sé este, si ya se puede ingresar ahí en la Ciudad de México al Museo del Templo Mayor, búsquenle ahí, ahora sí que como me dicen a mí, ¡infórmate! <risa> infórmense, infórmense en esa parte Muy para que... Lo. Googleenlo, el verdadero glifo del águila y la y la, y la serpiente. Se Podría ser, decir yo mentalmente, pero prefiero que ustedes lo busquen. Exacto. <risa> <risa> y pues veámonos todos como, como mexicanos, veámonos todos como, como ciudadanos de este país. sí. De, desde luego orgullosos de, de nuestro pasado, más no seguirnos lamentando del pasado, o sea, orgullosos es decir, sí, estaban los mexicas, los guerreros necios, estaban los mayas, los matemáticos, los poetas, estaban después eh, los criollos, los españoles, que también pues de allá vienen ni modo, son como la tía que no te cae bien, pero pues ahí está, también forma parte de tu pasado. Y después todo México, de todo México, piensen en Acapulco, piensen en Veracruz, en Tijuana, en Sinaloa, en del otro lado está Tamaulipas, el desierto de Hermosillo, Sonora, todo, todo, todo ese de, es México, ¿no? Y dejémonos ya de, no robaron el territorio, <risa> huele mucho, ya, ya, ya, ya vámonos, sí, se lo robaron, sí, se... no vamos a poder hacer nada para recuperarlo. Al menos no de una forma activa, pero pues ves esa población y casi todos hablan español en California, en Los Ángeles, San Diego y luego más para acá, este, Nuevo México, Texas, Houston, Houston, o sea, ¿qué más que el príncipe que vive en Houston? ¿Qué más queremos? Ese territorio, pues obviamente si lo vemos así sigue siendo mexicano, así que vamos a dejarnos esa herida vamos a vernos como mexicanos, saludemos a la bandera con todo respeto, a final de cuentas es algo, es una fiesta de, de todos los que estamos en este territorio, y pues a disfrutarla, no en cohetes, no coman en exceso pozole, no coman pozole. Pambazo. Pambazo, un pan, unos pambazos también, unas tostadas de pata, unas tostadas de tinga. Uh, de viril dicen por acá. ¿De viril ¿Sabes cuál es el viril? ¿Qué te ah, imaginas? Sí, sí, sí, sí. Sí. Muy común por estos lados. La muy cutailla. común, sí. También la, los tacos de machitos y esas cosas. Sí, sí, sí, sí, es ese cual. Pero sí, lo hacen no. así como el de la pata, pero lo rebanan así, en rodajitas, Ajá, como si en fueran el... zanahorias. Sí, sí, sí, sí lo he comido y sí. Ya preparado y, y ya. Ah, que cabrón. Preparado. Y en trocito. Sí, y el trocito me pues al sí, o sea, digo, no, pues digo andamos diciendo, oye, es que fui a la, al restaurante italiano y me cené un penny, ah, pues yo fui, ah. Al esquí, me cené unos pinches tacos de manchitos con su respectiva dotación de viril, ¿qué? ¿Cuál es el problema? <risa> Exactamente lo mismo. <risa> y es muy buena comida, bueno, la carne está es, es rica, pues, o sea, se siente cartilaginosa, se siente así, este. Eh, pues difícil Dura, de ¿no? pero es buena. O sea, a mí sí, este, sí, sí, los he comido, sí, sí, recuerdo. Entonces, con su buen es... té de ramo blanco. Un... <risa> <Y> todo... <risa> Entonces, vean, a eso me refiero. Estamos llegando aquí, ya estamos homologando la risa con la comida y todo eso. Entonces, disfruten esta fiesta, disfruten esta noche. No es la celebración de que el presidente nada, es nuestra fiesta como mexicanos. Es nuestra, nuestra identidad, por mucho que nuestra identidad se haya forjado a lo largo de todos estos años en mentiras, en traiciones, en corrupción, en todo eso. Pues sí, o sea, vamos a rescatar lo mejorcito, lo mejor que Amanecemos. podamos. Como si fuéramos un parque aquí de Quintana Roo que vende todo lo bonito de México, los bailes, la comida o esos restaurantes ridículos que ven a degustar comida mexicana y te dan por mil quinientos pesos nada más puichos taquitos así, busquemos así lo mejorcito de México, juntemos lo mejor de lo que más nos guste de todos los estados y de ahí partamos, y hacia adelante, ya no, ya no nos hagamos menos ni siquiera entre nosotros mismos, o sea, hacia nosotros mismos, sí, soy moreno, soy café, sí, sí, sí, claro que sí, pero si estamos pasando por una situación así, pues levantamos la cara. Bueno, ¿qué traes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿no? Y, y nada de hacernos los humilditos, porque si nos hacemos los humilditos y los derrotistas, vamos a dejar que a aquellos que nos están molestando, nos están, les estamos dando poder. les seguimos dando importancia a, a la discriminación y esas cosas. Pero si levantamos la cara, si nos ponemos, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me dices eso? Porque el otro. Ah... Entonces como que ya hay una reacción de no, no, na, pa, no pasa nada, ah, entonces vamos a mirar hacia adelante, vamos a, a hacer lo mejor que podamos para todos, o sea, para nosotros mismos, para los hijos, para el vecino, ¿no? Incluso, pues sí, o sea, echarle, yo no sé, no me gusta decir echarle ganas, pero pues es que no hay como otra forma de decirlo. A, a nuestra propia comunidad, ¿no? En vez de tronar cohetes, ¿por qué no agarras una, una escoba? Te recoges la basura. Te, te, Compras pedales, 500 pesos de semillas de árboles y las siembras. Compra, ah. compra, exacto, también es una buena opción. En lugar de quemar el dinero, cómprate unos árboles, cómprate unas plantitas y las siembras, ¿no? El lugar, si vives en una unidad habitacional, en un este, multifamiliar o en una, este, como colonia donde no haya árboles, Procura adoptar un árbol, cuidarlo, verlo crecer, este, que, que no lo maltraten. Eso es querer a México, no explotar un pinche cohete de 20 mil pesos, ¿cómo sería nunca? <risa> <risa> no no, no gastarte el dinero en de esa cantidad, de, en esa cosa, en esa ridiculez. Entonces, sugerencia, obviamente, si ustedes lo quieren, hacer, lo van a hacer. Y lo ya, quieren, pero... si, si ustedes quieren tronar sus cohetes, van a dejarnos en los comentarios. ¡Ah, tu hijo de.! <risa> Muy bienvenidos los comentarios, en verdad nos ayudan a mejorar Claro que sí Si ustedes consideran que esta información les es útil Esta editorial, esta opinión les es útil Van a tomarlo mejor Y van a tomar lo que más les vaya a servir en su entorno Y lo van a poner en práctica No quiero otra vez Como en cada voz del pueblo me deslindo De que hagan esto, hagan lo otro Nosotros decimos esto es lo que vemos Esto es lo que podría hacerse Esto es lo que nosotros hacemos podría servirles a ustedes solo ustedes pueden decirlo no y si mañana no si el día 18 o 20 de septiembre me dicen oye gracias se, eh, reflexioné y no me gasté los 500 pesos en, en cohetes y mejor compré otra cosa miren yo creo que habremos logrado algo y no será Vamos. nos nos habrá habrá servido este este programa Así que, pues muchas gracias, llegamos hasta este punto. Pondríamos el himno nacional, pero este por cuestiones legales vamos a evitarlo. Les vamos a recomendar que escuchen la marca Zacatecana. Vamos a recomendarles que otra este, canción te llega así como para... El Cielito Lindo. ¿cómo no? Cielito Lindo también, este... Cómo se llama ah, ese del Son de la Negra, ¿no? El Son de la Negra del taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, taran, de mariachi, sí, exacto, pongan su música de mexicana. Hasta de Luis Miguel ¿no? ya me las considero yo las. Hasta los Luis cobers. Miguel, no se imagina <ríe> Luis Miguel es que eres mexicano, no es mexicano, pero pues aquí anda y forma parte de nuestro imaginario colectivo, no pasa nada, o sea, disfrútenla, ¿no? Yo hace unos días hice una broma de que en septiembre y pongo la imagen de Luis Miguel, este, así con su traje de la, en la incondicional, su traje de cadete. todo como. el mundo, en el de Facebook de XHT Web, ¿no? Hubo gente que hasta se, se empezó a pelear ahí, ¡ah, ese ni siquiera es mexicano, que no sé qué No sé <risa> se, no, señor, estamos bromeando Y pues qué más mexicano que un cadete del, del ejército O sea, preparándose para esto Así que, disfrútenlo Diviértanse No caigan en excesos, no es un consejo No es algo de, no lo hagan no Es una propuesta Es una opinión, para que eviten Los excesos y no tengan Consecuencias fuertes Ay, se cayó algo acá, se cayó. Así que este, gracias por ver este programa mexicano. ¿Y qué más podríamos decir? Disfruten su noche mexicana porque ya mañana vuelven las noches escandinavas, noches nórdicas. No sé, a mí me vuelve muy loco eso de. La ya noche. se fue el año después de esta celebración. Ah, sí, es cierto. Se... Ya después de esto Vienen viene. las pedas de... y todo. Se acabó el no, año. Así viene desde, ¿cómo dicen? Guadalupe Reyes, pero es día de muertos a los Reyes Magos. Espera el especial de Día de Muertos, por supuesto. Especial de sí, Día de Muertos de también. Vamos a hacer el especial de Día de Muertos. Y... ¿Te vas a disfrazar o no haces esas ridiculeces? No, oh, fíjate, <risas> a mí sí me gusta mucho la parte de los dos. O sea, a mí me gusta mucho el, el Halloween como tal. Uh -huh. Lo que es el sí, miedo, el los sustos, uh -huh. el, los dulces y todo eso. Me encanta el, disfra el disfrazarme. bueno, ya tiene como dos años que no compro un disfraz. Pero sí, sí me gusta esa parte de los disfraces y bla, bla, bla. Y lo separo al Día de Muertos, porque el Día de Muertos sí lo considero como una, no como una celebración, sino algo como más solemne, como una especie místico. de místico, como una especie de reunión con la familia, así de, ay, abuelita, que no sé qué, y, y sí estaría bueno que juntáramos las anécdotas de, de los Días de Muertos y cosas así para esa celebración, porque pues es algo que que es tan místico, como bien lo dices, no, no, no podemos explicar que hay más allá, nadie ha regresado a decirnos que hay más acá, y por mucho que hemos esforzado esta mente, esta, estas formas de pensar en que un, un fantasma es un recuerdo atorado, ¿no? por ahí lo, lo comentamos en alguna voz de, de Ultratumba, de ultratumba. Ajá, que nos negábamos a la existencia de los fantasmas y cosas así, y, y, y, y, y no, o sea, corte de la psicofonía la... saliendo. Exacto, entonces cuando ya lo vemos de otra forma, y pensamos en la celebración del Día de Muertos, que nos podemos reencontrar con nuestros abuelitos, con todo ese tipo, con todas esas, este... Energías. Y todas esas energías, a la mañana siguiente, el día 2 de, 2 de noviembre, se siente, o bueno, yo lo, lo he sentido así como que, ¡ay, mi abuelita! Mmm. Entonces, sí lo veo con mucho respeto, sí lo, sí lo planeo, sí me gusta disfrutar, Halloween por separado, sí, qué bueno, qué bonita fiesta, qué divertido. vale, se acabó, Día de Muertos, y, y no se habla de otra cosa, eh. Y, y sí trato de marcarlo mucho y los disfruto mucho los dos. No no soy purista de que solo el Día de Muertos porque estamos en México. Sí, hombre, ni modo que no te diviertas con los chamacos en la calle que se disfrazan, que todo eso. Y, y hay el, que entender... El chocochuquina estaba muy curado. Ajá, pues hay que eh. tener así y, y, que, y platiquemos de eso. Porque va a ser un buen, este, una, un buen anecdotario, va a ser un buen tema por tratar. Hacemos dos programas, uno de Día de Muertos y uno de Halloween. No, ándale, uno de Halloween <risa> exclusivamente y uno de Día de Muertos. Ahí quedó entonces, amigos. El, el programa de día de hoy, más que interesante, obviamente son opiniones obviamente que les quisimos compartir. Acá el Ernesto se rifó dando la parte histórica. Y bueno, eh, como siempre, es un placer traer este contenido a ustedes. Ya están a lo mejor durmiéndose en la mesa, escuchando este programa, quién sabe. Ojalá lo estén viendo y todavía estén conscientes. Y se echen un tequila a nuestra salud. ¿Cómo no? Aquí, suscríbanse a todas las redes sociales. Ya saben, La Voz de Pueblo MX, muy importante la MX, porque aquí en La Voz de Pueblo, su voz es nuestra voz. Muchas gracias, Néstor, por la compañía esta noche y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Ay, cabrito.